Buenas noches, buenas noches, bienvenidos gente que me está viendo en YouTube, en Facebook y también en YouNow, bienvenidos, hola a toda la gente de TikTok que se está conectando, buenas noches, Alberto ha llegado a tiempo, claro vamos iniciando, apenas tenemos segunditos de haber iniciado este programa, esta transmisión de Encuentro con lo Desconocido, donde ya saben que me pueden platicar sus historias sobrenaturales. Vanessa Laurentiis, un abrazo. Vanessa, ¿cómo estás? Allá en Junau. Acá, aquí ya también. Hola, hola, Vanessa. Eh, a Guillermo, un abrazo. Lupita también. Allá en Junau. Allá en TikTok. A Giovanni Pérez, también saludos. A XTY, saludos. A Proki5, hola, saludos. Desde Chalco. Alberto Brando, un abrazo. Gracias a José Flores, que es el primer superchat de esta noche allá en YouTube. Y estamos transmitiendo ya para Facebook. Gracias a sus donaciones, gracias a los superchats. Hoy estamos eh, transmitiendo también para Facebook. Así que estoy contento por eso, porque me apoyaron. Y de verdad que se ve el apoyo, ¿eh? Porque si no, no pudiéramos transmitir en Facebook ni tener algunas otras cositas que tiene el Stream de Paga, que es el que estamos usando ahorita. También eh, eh, tenemos eh, ya micrófono, así que todo está bien. Saludos cordiales, querido amigo Oxlack, DYTJKWMX86MV. Un abrazo. Te amo, Metro mandy Obo. Yo vi un ser que se arrastraba, era color gris y se le veían las ...la columnas. Sentí mucho temor, eran las 5 de la mañana. Ese, ese, ese extraterrestre no era el de el de Metepec, el que grabaron el de la máscara de Metepec, Teren Arlo, un abrazo saludos a Josué CR también saludos a José Flores te tengo una buena historia Gerardo pues llámame, márcame y cuéntame esa buena historia gracias a José Flores por sus cinco dólares estaba viendo la transmisión con Melissa de anoche, donde analizaban el caso de la mujer abducida ya, ya dejen esa mujer abducida en paz la señora la señora no sabe nada, nada nada más dice que sí y que no que sí que no, no me acuerdo necesito un sucubo, dice Akira Rose. Evelyn Avilés, un abracito que está aquí mandándome una carita de extraterrestre Arles, también saludos, Isaac, mi hermano, saludos, mi hermano Andrea Ocampo, chulada te mando un beso yo vi un ser que, ya, ya vimos el ser que se arrastraba y el Everfake está aquí también. Gerardo, saludos desde Angol, Chile. Es el mejor. Saludos. Paula C. Romero, un abrazo, Paula. Bienvenidos, buenas noches, chicos. Estamos en Encuentro con lo Desconocido, eh, en donde nos hablan y nos cuentan sus experiencias paranormales. Nos revisamos el correo que ya me han mandado muchos mensajitos y que seguramente nos han mandado fotografías y videos. De cosas extrañas. Saludos desde Monterrey a Un abrazo hasta Monterrey. Oclac paga porque lean el mensaje, anda a trabajar. Oclac pagar para que lean el mensaje, anda a trabajar, dice Horacio Guayquí. Ya saben, uno de los trolls que, que no les gustan nuestras transmisiones, pero entran. A molestar y se quedan toda la transmisión viendo, saludos desde Monterrey saludos y respeto desde Morelia, bastantes historias que investigar, fuerte abrazo a Marco García, me hicieron brujería, oigo ruidos, veo sombras no he podido salir, me va muy mal en todo, Fernando hay que checar bien ese caso porque eh, la mente es muy fuerte y a lo mejor tú mismo también te estás haciendo daño no hay que darle poder a las brujerías las brujerías existen se realizan, pero no tienen poder si uno no las toma en cuenta. Si uno cree eh, que siempre va a estar bien, que no le pasa nada, todo está bien alrededor, es mucho más fuerte el pensamiento positivo que el negativo. Así que ten cuidado porque a lo mejor tú mismo te estás haciendo daño. Cuidado porque alguien te, está, te la está son sacando. Hola, saludos a Jazz. Francisco, también bienvenido en TikTok. Adit Yasmik, que me ve en YouNow. Adit Yasmik, un abracito. Uh, Fede, también un abrazo. Me he convertido en fan. Gracias a toda la gente que se ha convertido en fan. Ox, ¿qué opinas del duende de Córdoba, Argentina? ¿Cuál de todos los duendes? He visto varios videos de duendes de Córdoba, Argentina. ¿Es nuevo? Hola Oxlack. soy Naso Tanoshimi. Te mandé mi caso por audio de WhatsApp. Ah, mira, se escribe así. Naso Tanoshimi. Te mandé mi caso por ahora de WhatsApp. Sí, ya me acordé quién eres. Está solito Oxlack, falta melissa Le mandé mensaje a Melisa. Eh, no me contestó rápido y, y entonces yo entré a hacer la transmisión. Ya si me contesta en un ratito, pues ya la invitamos. Pero mientras, como no me contestó ya en las nueve, pues yo decidí entrar. Saludos, bro. Aquí andamos como cada transmisión. Mi hermano Aniel Max, que nos mandó 20 pesotes. Gracias, mi hermano, por el apoyo. Aniel Max, que nos ve desde Veracruz. Un abrazo a toda la gente de Veracruz, un abrazo a toda la gente que nos ve en Estados Unidos, en Centroamérica y Sudamérica. Obviamente a todos los mexicanos, un abrazo a mis compatriotas. Investiga sobre la familia Guirola y su mansión en El Salvador. Se dice que tenían pacto con el demonio Edwin Guevara. A mí me gustan tus directos. Apenas estaba viendo una entrevista que le hicieron a un santero, la entrevista a lo mejor ya la vieron si siguen a Gus Gris en, en YouTube. Era una entrevista a este Santero y precisamente hablaba de que eh, sí hace trabajos para que la gente sobresalga en, en lo que esté haciendo. En la música, en, en, el, en la política o, o personas que andan en la mafia. O sea que personas que quieren hacer eh, de su vida, que quieren tener dinero y poder, pues se les hacen trabajos de, de santería o de brujería, eh, que suele funcionar, se, se supone. Al menos al chamán este que invitaron al santero, perdón, al santero que invitaron a la entrevista, pues a él sí le ha funcionado, porque dijo que había tenido millones, millones de pesos. Pero ahí está lo raro. Yo vi toda la entrevista... Y dijo que en un momento tuvo millones de pesos, pero que actualmente no sé si, si siga teniendo tanto dinero. O es como todo, es como eso de que a, a la gente que gana dinero de forma mal, pues de pronto sí le llega mucho, pero así también se le va. También sí. se le quita el poder, también se le quita el dinero. Entonces es como un tiempo. No sé si ustedes estuvieran de acuerdo en que digamos que si sí funciona la brujería o la santería o cualquier otra cosa. ¿Ustedes estarían de acuerdo a tener unos 10 años de mucho dinero y de poder y después caer en la miseria? ¿Ustedes estarían de acuerdo en hacerlo eso? Quiero leer sus comentarios. Si ustedes sí harían algo así, se volvieran estrellas de rock de, de un One Hundred Hit o sea, de una sola canción y después quedar en el olvido, hay, muchas, hay muchos artistas que en la pandemia se vieron ya afectados y que ya estaban vendiendo cualquier cosa, hasta sándwiches, comida así, en, en, en puestecitos. Comúnmente casi los artistas que se vieron afectados, lo que hicieron fue comenzar a vender comida. O sea, sí si ya, no, digo, todo trabajo es... Eh, importante y respetable todo trabajo, pero de ellos verse en unas condiciones eh, muy superiores a, a la media de la población y de pronto caer en lo que todos o la que la mayoría estamos, bueno, a lo mejor ustedes no, verdad a lo mejor ustedes sí están en la opulencia, pero uno que no está tan en la opulencia, eh, pues ya se ve con esas dificultades económicas y demás, pues es un, una caída muy fuerte y la fama no lo es todo, ¿eh? o sea, la fama y la fortuna se, se llega, o sea, mucha gente piensa que llegando a la fama, a la fortuna, ese es, ese es el punto, no, la verdad no, eh, de ahí hay que mantenerla y eso es lo más difícil de la vida, mantener la fama, la fortuna, eh, la estabilidad, eso es pesadísimo, entonces, ¿quién estuviera de acuerdo si sí. dicen que no, que no lo invertiría? Dice Evelyn Avilés, ¿en qué invertirías tu dinero, Evelyn Avilés? Que hoy te llega ya la fortuna a tus manos, ¿Y ¿en qué lo invertirías? ¿Dónde está Melissa Ox? Ya me pregunta mucho por Melissa, eh? veo que, que les agrada la muchachita. La muchachita es muy rarita, gente. De pronto, De pronto está, de pronto no está. Yo estoy acostumbrado a ella, pero ella es ella es rarita. No le encuentro to, no le agarro bien la onda a Melisa, eh, no se crean. Me ha costado un poquito de trabajo. Aunque ella dice que no, que todo normal, no todavía no. Todavía no como que termino de entenderla bien. Es rarita. No, mejor me quedo trabajando y no hacer nada en contra de Dios, dice Lupita Llanes. No, se, no está tentador la propuesta. Hola, Oxla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Naty Princes? Muy bien. ¿Qué opinas de los rituales que hacen las brujas los ciertos sábados? Las brujas, como ya se los dije, existen. Las brujas, eh, pero no como esas brujas que tienen su caso, que tienen un gorro de bruja, que hacen pociones, no como esas brujas que se nos han... Mostrado en las películas que son brujas europeas o americanas, o sea, norteamericanas, o más bien estadounidenses, para que nadie se enoje. Eh, las brujas en México <coughs> las encontramos en los mercados, en los mercados donde venden cosas para hacer limpias, por ejemplo. Ahí está el mercado de Sonora. Ah, la manzana de la verdad, hoy nos mandó 50 pesotes. Ah, le caló le caló las eh, <ríe> los comentarios y dicen ahí está para que no se enojen ahí está dando 50 pesotes y dice ahí está para que vean que no que no ocupo tanto tiempo en las transmisiones o que si los ocupo los pago dice pago mi mi derecho a, a minutos de, de transmisión si no no están en los cerros las brujas las Mañana vamos al mercado y ahí están las brujas vendiendo las cosas para las limpias y ellas mismas hacen los trabajos que van a los cementerios y hay diferentes tipos de trabajos, no solamente en México. En Perú vi a, a personas que se dedicaban a hacer brujería de este tipo. Eh, no sé para que no escucha tan feo, es como chamanería. En, en Bolivia es mucho más arraigada la idea de hacer mesas. Las mesas son este tipo de, de brujerías de chamanerías, y, y todo esto es para que le vaya bien a alguien, para amarrar a alguien. Superetiqueta, Diego Felipe nos mandó nueve pesotes de superetiqueta. Gracias, mi hermano, por nueve pesotes que nos has mandado. Gracias. Ustedes, así fuera ya de, de broma, ustedes pagarían por... Ahorita contestamos las llamadas. Ahorita, ahorita, ahorita. Ustedes pagarían por... Amarrar a una persona, si a alguien les gusta mucho, mucho, mucho, ustedes pagarían por amarrarla y que esta persona les hiciera caso. Yo por ahí conozco la historia de un conocido que sí le hacía, que sí le hacía brujería a su novia, o sea, insistió tanto, tanto en que la chica no se fuera de su lado, que yo creo que sí le funcionó, porque actualmente está con ella, pero yo me acuerdo que, pues que él platicaba que iba y le hacía la brujería con una persona y la verdad su relación era tóxica la chica ya quería experimentar con otras personas, él ya ni se molestaba, él lo único que quería era mantenerla mantenerla con él y por eso le hizo la casó a fuerzas casi casi le hacía brujería y pues como que sí funcionó no se han de llevar tan bien, pero al menos están juntos. ¿Ustedes de verdad les gustaría hacer algo así, amarrar a alguien? Awitz, la manzana de la verdad y la sabiduría nos mandó 100 pesotes y dice ojalá pase el video que te mandé aterrador y la foto de las monedas y le muestres el video a Melisa a aterrado, aterrador. Ok, Awitz quiere que veamos un video que mandó pero es que dura como 10 minutos el video Y es un video de YouTube Las fotos las podemos ver Las, las fotos de los yenes que él vomitó Que le salieron de, del estómago Y este es lo que, y quieren que Melisa esté presente Awitz pagando piso Dice Evelyn Avilés Está pagando piso Awitz Y quiere que Melisa esté presente Cuando vea ese video aterrador lo que hacen amarres también se están amarrando a ellos mismos, dice Betiana Duarte. ¿Ya en serio ustedes alguna vez han intentado, han hecho, les gustaría hacer eso de amarrar a una persona? Dice José que sí. Dice José, sí, yo no, yo me quiero saltar todo eso de romanticismo, de, de hacer que esta persona le agrade, mejor le hago brujería y se acabó. Mi cuñado se intoxicó con unas quesadillas. Yo tomé agua súper sagrada, la que tomó Son Goku. Dice Violeta González que ella no, que ella es guapa, que ella no necesita de amarrar a nadie con brujería, que, que ella es la que escoge. Órale, órale, Violeta, cuánto amor propio tienes. Eh, pues hacer los hechizos consumen mucha energía vital y espiritual y no muchas pueden hacer los hechizos verdaderos. Ahorita no, joven, no hay necesidad de eso. Hoy, Avilés dice... ¿A mí que ¿Yo qué me preocupo de eso, no? Si yo rechazo todas las propuestas que me hacen. Pero las, las chicas que están guapas, pues, sí, no pasa nada. Pues a ellas les llegan propuestas todos los días, ¿eh? De todos lados. Pero nosotros los hombres, los feos, son los que tenemos ahí problemas. Awitz, la manzana de la verdad y la sabiduría, dice, si te saltas el intro, dura menos, créeme que vale la pena. O sea, el intro de, de, de... durar como cinco minutos. Voy a mostrar las fotos... ...las fotos de los yenes que vomitaste güey. Dame chance, sí las voy a mostrar. Y vamos a esperar a que venga Melisa. Buenas noches a todos. Yo quiero amarrar a una chica... ...pero con esas 50, ...como como en las sombras... ...como en las cincuenta sombras de Grey. Lo dijiste como si nada, dice Ever. Eh, buenas noches, ja, Saludos, Lupita, exactamente el karma. Oh, saludos desde Chicago... Y a, y a las bellas de Ox, dice Francisco Márquez, ustedes no me creerán, pero nos ven super modelos, ¿eh? No, no crean que, es, que son chicas guapas, no, están súper guapas. No, no les voy a decir más porque luego están ahí de perros en los comentarios, pero sí, ¿eh? La verdad, la verdad. Luego traen, tienen unos, unas fotos como de, de anime, pero no a la vida real. No, hombre, increíble. <risas> dice Andrea tú no tienes problemas mi amor yo te amo no pues yo ya yo ya no tengo ningún problema ya Andrea eh, me ama yo estoy muy tranquilito con respecto a eso Antonio Bogado dice hola, hola saludos desde Argentina te sigo bro desde criptozoología y mucho atrás quería contarte una anécdota que me contó mi madre que me pasó a mí sobre brujería si me permites mándame un mensaje mándame un audio o llámame al número lo voy a poner ahorita el número ...para que si me estás viendo en Facebook o en YouTube... ...puedas ver el número y me puedan llamar... ...y platicar una historia de esas de amarras, de brujerías... ...de cosas de ese tipo, ¿qué les parece? ¿sale? Dice, amarré con aguinaldo en estas fechas... Eh, ...fíjense que... El, ...el hombre... ...el hombre quiere poder y quiere dinero para tener mujeres a su lado no crean que el, el dinero y el poder que se busca, que los hombres masculinos masculinos buscan no crean que es para presumirlo a los demás los hombres no presumimos entre hombres el dinero y el poder lo queremos para que las mujeres se acerquen esa es la forma, en, en la naturaleza los animalitos los, los masculinos los machos, más bien los machos son los que tienen las plumas más coloridas, son los que tienen los cuernos más largos, son los que tienen algo más, más bonito que las hembras. Y es que eso más bonito lo utilizan para llamar a las, a las mujeres, a las hembras en este caso. Entonces los hombres somos animales y lo que tratamos de hacer para jalar a las mujeres es llamar su atención, pero... Las llamamos con dinero o con poder, y, y es que es real. La mujer, sí, no todas, no todas, aclaro, pero muchas mujeres muy guapas, sí tienen mucha gente, muchos hombres que les están dando regalos, que las están invitando a salir, que les compran cosas, etcétera. Entonces, ellas tienen muchas posibilidades, y pues los hombres que no son guapos, ni tienen dinero, eh, ni tienen autoestima. Nos solemos, solemos, solemos, solemos enamorarnos de mujeres muy guapas, pero esas mujeres muy guapas tienen muchos hombres que les están mostrando sus plumajes de colores y es difícil, por eso hay tanta, tantos hombres tan, tan mal, con corazones rotos, porque pues lo que se necesita es poder y dinero para atraer a mujeres. Pero esas mujeres tampoco son que los vayan a querer y los vayan a amar. Esas mujeres sí están contigo mientras haya poder y dinero, pero después se van. Entonces, por eso las relaciones, hay tanto problema con las relaciones, porque uno no se fija o no busca a una mujer o un hombre que, que complemente, que trabajen juntos, que sea todo bonito, que se lleven bien que se amen que se respeten y entonces porque como no se busca eso uno está detrás del otro y nunca encontramos parejas bien y esos son los problemas y por eso vienen los amarres porque como no los puedes amarrar de alguna forma eh, como no lo puedes amarrar de una forma al hombre o a la mujer por eso existe la gente que se dedica a la brujería y por eso seguirá existiendo porque creen que esto sí puede ser real, que puede funcionar, y entonces dicen, pues mejor por las malas, y ahí están en los mercados, hasta los mercados donde venden verduras y todo eso, hay, hay personas que tienen sus negocios ahí de cosas para hacer limpias, para amarrar, que la veladora de Ben Ami, eh, incluso yo tengo por ahí un... Eso me dio mucha lástima, porque me... No me acuerdo de dónde lo saqué, pero es un colibrí, lo venden como en una tarjetita roja, como con una oración, colibrís. Los colibrís los matan y los ponen así como en bolsitas y precisamente eso es para hacer un tipo de brujería y me parece que es para amarrar, para amarrar a, a una persona. Yo tengo uno ahí, déjenme ver si lo encuentro, déjenme ver si lo encuentro y se los enseño. Ahora sí no me acuerdo si este me lo dieron. Pues es que no lo, tuve, no lo pude haber comprado. La verdad, la verdad es que mi, mi mente, bueno, mi, mis recuerdos se me van muy rápido. Entonces no me acuerdo. No lo pude haber comprado. Alguien me lo tuvo que haber dado. Y dice oración de la chuparrosa. Es el colibrí que les digo. Miren. Oración de la chuparrosa. Y aquí está el colibrí adentro. Ahorita lo voy a sacar para que lo vean. Está amarradito Aquí está el colibrín, igual no se ve porque brilla Pero ahorita lo voy a sacar, nunca lo he sacado A lo mejor la persona que me lo dio Estaba esperando hasta el día que lo sacara Y ya me va a hacer efecto la brujería Ahí está Oración de la chuparrosa Sí, pobrecitos Violeta Pobrecitos de los colibrís Tan bonitos que son Y miren cómo los, los ponen Ahorita lo voy a sacar Vamos a leer la oración de la chuparrosa Dice, oh chuparrosa rosa divina, tú que das y quitas el néctar de las flores, tú que das vida e inculcas a la mujer al amor, yo me acojo a ti como pecadora, tus poderosos fluidos para que protejan, para que me protejan y me dan las facultades de poseer y gozar a cuanta mujer yo quiera, ándale ah cabrón, no, no lo había visto, entonces por eso ya sé por qué me va tan bien no sabía que por eso me iba tan bien ya andaba haciendo brujería y ni no me había dado cuenta esto es para atraer a mujeres pero es de hombres para atraer a mujeres Ocho chuparrosa divina tú quedas y quitas el néctar de las flores tú quedas vida e inculcas a la mujer el amor yo me acojo a ti como la pecadora a tus poderosos fluidos para que me protejas y me da las facultades de poseer y gozar a cuanta mujer yo quiera ándale, ya sea una doncella, casada o viuda ándale pues juro por los espíritus de Mamartak, Guillot Eulpaz y Bedot, no dejarte ni un solo momento de adorarte madre, ya dije los nombres de los diablos y conserva en tu re, en relicario santo para que me concedas lo que pido mi chuparrosa hermosa. Esta oración se reza postrada de rodillas ante la imagen de Jesús crucificado con toda devoción, teniendo en la mano una vela de cera legítima encendida, tres padres nuestros y tres aves marías. Ah, esa era como, como se debe de hacer. Debo de hacer esa oración hincado frente a un crucifijo con veladoras, Y dice que es para poseer y gozar A cuanta mujer yo quiera Ya sea doncella, casada o viuda Oh, no lo sabía ¿Quién me habrá dado esto? Pobrecito, miren aquí ¿Cómo se ve el pobrecito colibrí todo aplastado? Mira, hasta su piquito está roto ya De hecho no, nunca lo he movido, eh no sé quién me habrá dado esto. Yo no lo compré, se los juro, ni sabía que era para atraer mujeres. Pero este tipo de cosas, mientras haya hombres a los que no les hacen caso o mujeres a las que no les hace caso el novio, no, bueno, el novio no, el, el, el, el hombre que le gusta o la mujer que les gusta seguirá viendo este tipo de cosas, este tipo de de rituales, de objetos, de mercancía, de brujería, al menos en Latinoamérica. Yo no he yo no he viajado a un país, bueno, he estado en Estados Unidos, estuve dos años viviendo allá, pero nunca, nunca vi nada como esto. Me parece que esto es más como de Latinoamérica. En Asia también, en Asia también se hacen este tipo de cosas. En la India, pero en países anglosajones, como que no he visto este tipo de cosas de brujerías. ¿eh? Pruébalo con Melissa para ver qué pasa. No, no, no, no, no. Melissa ahí está bien, solita. Déjenla, déjenla solita, Melissa. Melissa es feliz siendo soltera. Awitz, eh, yo ese video tiene que ver con Los Ángeles de una experiencia real que le pasó a Jazz Show Bay. Ese video tiene que ver con los ángeles de una experiencia real que le pasó Ahorita lo pongo, ahorita lo pongo a Wits Ahorita veo que me has mandado Estamos hablando ahorita del chuparrosas, del colibrí Y bueno, yo tenía esta, esta, esta brujería aquí en mi casa y yo no me había dado cuenta están en peligro de extinción hace mucho, no veo un colibrí, un colibrí, no maten esos pajaritos, son importantes para la polinización de las flores. Akira Drauz, inviten morras chidas. Akira Drauz, no te has dado cuenta, pero en el chat hay muchas morras chidas. Solo que no, no te has dado una vuelta por sus Instagrams. Yo tampoco, Andrea, yo tampoco me he dado una vuelta por sus Instagrams, es solo una, es, una, es solo una idea que se me vino a la mente tranquila eh, ¿Qué creen que por ejemplo allá ah, me acordé de en europa estaba leyendo precisamente sobre las momias y se decía que en europa se vendía polvo de momias de momias de egipto porque cuando los ingleses ya eh, pues invadieron literalmente egipto y los franceses también eh, empezaron a, hubo mucha gente que empezó a sacar momias. O sea, momias en Egipto había infinidad, infinidad de momias, ¿eh? Pues imagínense, todos los que morían los hacían momias. Bueno, a la mayoría, a la mayoría los hacían momias. Entonces, esas momias de, de Egipto las hacían polvo y el polvo lo vendían en Europa, lo vendían para curar enfermedades. Imagínense hasta dónde o desde cuándo hay este tipo de, de historias de... ...de objetos que te sirven para curar, para atraer a la pareja, para hacer daño... ...en la entrevista que estaba viendo con este, con Gustri de este santero... ...pues él decía precisamente cómo es que se hacían algunas de las cosas para matar personas... Guzgri le preguntó que cuánto le habían pagado o cuánto se pagaba para matar a una persona... ...por medio de la brujería y él dijo que le habían dado hasta 150 mil pesos... Por hacer un trabajo de brujería de, de muerte. Yo no sé. <coughs> ¿Qué creen que la brujería se acaba de mover solita? Yo creo que la, pus, la, la puse mal. ¿Se escucharon? ¿Escucharon el ruidito? Se, como que se cayó. Hola, recién llegó y Melisa. Ay, Melisa. Ya, ya van a creer más a Melisa que a mí. Eh, a ver, déjenme ver si Melisa me contestó. Ah, no, aquí no es. Es acá. No, no, no, Melissa no me ha contestado. Melissa no ha contestado. Si contesta, la invitamos. Revivió el colibrí. Sí, hola, me rompió mi corazoncito. ¿Alguna sugerencia, Aldair? Pues, mira, Aldair, veo que tienes una imagen de Bob Esponja de, de perfil. Entonces, eso me hace pensar que eres todavía un chiquillo. Así que no pasa nada. Tengas 18, 19 años, 17 o hasta 20 años no pasa nada, si te van a romper el corazón como otras siete veces, tú tranquilo, hasta que encuentres a la persona indicada, que es cuando ya seas maduro, mientras tanto, pues eh, prepárate, porque te van a venir muchas parejitas que te van a agradar mucho, pero todas te van a romper el corazón, ese Es el ese es el destino, así es la vida, así que no te preocupes, Apenas vas por la primera, te faltan muchos más. Natalia Princes nos mandó 20 pesotes de una super etiqueta Natalia Princes, gracias, Chulada. Gracias por apoyar esta transmisión, que siempre está Natalia y que nos ve desde Guadalajara, ¿no? ¿Desde Jalisco, Natalia? ¿Desde dónde? Yo quiero platicar mi experiencia paranormal. Ok, vamos a poner el teléfono para que nos llamen por teléfono, por WhatsApp, perdón, y nos puedan platicar alguna historia de las que, están, de las que estamos hablando. Solo recuerden no hay que exceder de los 10 minutos, ¿sale? Las historias que nos vayan a, a platicar, que sean menos de 10 minutos, para que para que todos puedan escuchar más historias. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola. Hola, hola. hola. Ah, buenas noches, ¿quién habla? Oxlack, muy buenas noches, este, me llamo Carlos Álvarez, te hablo de Cortla Morelos ¿Qué tal? ¿Qué tal Carlos? Bienvenido, platícanos Hola, mucho gusto Bueno, este antes, sí tengo una historia que te quiero contar Pero antes te quiero hacer dos pequeñas observaciones Lo que pasa es que hace rato cuando empezaste a mostrar el colibrí No sé si fue cosa mía, pero la segunda vez que lo mostraste cuando lo sacaste se escuchó como una especie de rugido o al menos yo así escuché en la transmisión y después cuando hablaste creo que de polvo de momia se escuchó como un quejido ah, a lo mejor es porque no... tengo música de fondo entonces tengo como que ruiditos de fondo a lo mejor se escuchan muy tenues y ha de haber sido eso ah ok bueno disculpa este, este entonces este igual no pasó nada pero bueno eh, tengo una historia eh, que quisiera contarte si me lo permites sí a ver, sí, bueno, bueno, este, Ok, eh, yo trabajo con un maestro de cartonería, que este, aquí en Cuauhtémoc, Morelos, es un poco conocido. Eh, por hacerles del destino, trabajó, terminó trabajando, este, bueno, yéndose más bien a un local, a la central de Abastos, que está aquí al norte de la ciudad. Y en épocas de sembrina, antes de la pandemia, vendía muchas piñatas, te puedo decir que más de 400 al año. Sí. y este en épocas de sembrina hacía él le llamaba maratón tenía pedidos grandes y se quedaba se quedaba despierto toda la noche haciendo piñatas y yo sí. cuando empecé a trabajar con él me invitó a precisamente a una de esos maratones y este nos quedamos en la central en su local trabajando uh -huh. empezamos como por ahí de las 8 y ya nos fuimos este, toda la noche eh, para esto no estábamos solos, había otro muchacho, solo me acuerdo, no me acuerdo bien de su nombre, le decíamos Chayaguas, y estaba otro, este, pues su sobrino, era su sobrino de mi maestro, y este, estábamos trabajando, haciendo las piñatas, teníamos pizza, teníamos coca, todo normal. de Coca-Cola, ¿eh? Coca ¿eh? Coca sí, sí, sí. No <risa> <risa> ok, okay este, sí, es raro. Y pues estábamos bien en el ambiente, Ajá. hicimos, eh, hicieron uno que otro comentario de que por ahí se aparece una que otra cosa, ¿no? Que luego está tu abuelita en calzones y así, <ríe> todo bien, relaxa el ambiente. Ok. Pero de, de repente, ah, también había dos perritos callejeros que, que, pues, por ahí andaban, estaban como acostumbrados a nosotros. Sí. Eh, entonces empezó a pasar la noche, ya como a las doce se escuchaba por ahí un último camión descargando. Pero de repente se empezó, los perros empezaron a, los perros pues de ahí, de ahí, de la central, uh -huh. empezaron a, a, a ladrar, unos a ladrar y otros a ladrar. Ok. Y de ahí el ambiente se empezó a poner raro. Y este hubo un momento en el que volteamos, este, bueno ya este, como que nosotros también nos empezamos a poner nerviosos. Y una, una perrita que estaba ahí con nosotros se metió abajo de una banca y ella sí se veía muy nerviosa y este bueno el ambiente empezó poquito a poquito a, a cambiar hasta que ya como por ahí de la una de la mañana, de repente voltea, eh, voltea uno de ellos y le dice a mi maestro, oye mira y por los pasillos se vio un perro negro, como un perro negro pero alargado, no sé si este conozcas una raza de perro que se llaman salukis que este parecía un saluki pero era muy negro o sea un perro alargado Sí. y pasó por ahí, este no le tomamos mucha importancia nosotros creímos que pues, era un perro pues, ¿no? sí. pero ya como por ahí más o menos de las entre las dos a las tres de la mañana de, los perros empezaban a actuar unos empezaban a, a correr y a ladrar y cosas así nosotros nos empezábamos ¿cómo que me digo poner tensos okay. pero pero hubo un momento ...en el que este... ...en el que este muchacho que te... Este, ...el Chayagua le decíamos... ¿El ...se quedó parado... Ajá. este ...se quedó parado viendo hacia uno de los pasillos... ...y como a unos 15 metros de distancia... ...más o menos de, de donde estábamos nosotros... Sí. Él, ...él se quedó así pasmado... ...y se, como se hablaba de tú con mi maestro... ...le dijo Luis... ...y entonces este... ...volteamos a ver hacia uno de los pasillos y vimos una cosa, era como un sarape o como un trapo negro en el piso sí. que de repente se levantó, se estiró hacia arriba como tomando forma de bulto como comúnmente se dice sí. y se, se escondió como si se metiera entre los locales pero no, no se veía un bolsito como si se estuviera asomando para vernos ok, o sea como si ¿Sí? alguien se hubiera metido bajo la sábana ajá, <risa> algo así sí Tomó forma como, como de bulto y se escondió como vínimos como de reojo. Sí. Y en ese momento todos lo estábamos viendo. Al menos este, yo, yo lo estaba viendo y sé que, sé que este chavo lo estaba viendo. Y, y no, en ese momento al menos yo sentí la muerte chiquita, sentí, <risa> o sea, un, un, un nervio indescriptible. Sí. No sabría cómo, cómo este, describirte lo que, lo que sentí. Eh, fueron como cinco segundos tal vez en lo que pasó eso, y nosotros nos quedamos paralizados, pero entonces mi maestro nos, nos agarró y nos dijo, métense métense nos metió a su local, y él se quedaba afuera parado en el pasillo viendo hacia allá y me dijo, pásame por favor la Biblia. Tenía una Biblia, él siempre tiene una Biblia, y este la agarró, y de inmediato creo que buscó el Salmo 91 y otras partes, este empezó él a leer, nos empezó a decir cálmense, cálmense y este y incluso lo, lo recuerdo y como que me pongo tantito nervioso, pero okay. este bueno él empezó a leer, nos daba también a nosotros la Biblia, nos decía léeme de aquí para acá y así nosotros empezamos a hacer oración fue como media hora 40 minutos en lo que se nos pasó el nervio sí. y este esa cosa desapareció los perros seguían adorando muy alejadamente, pero este, pues nosotros tardamos casi una hora en reponernos. Mi maestro siempre ha sido una persona fuerte, eh, sobre todo para estas cosas. Sí. Eh, él me ha contado otras cosas también, y este, bueno, eh, ese día, como pudimos, nos repusimos. Mi maestro siguió trabajando, yo, yo también hice el esfuerzo, hicimos el esfuerzo por seguir ayudando. Sí. Y el menino, cada quien se fue para su casa, y este, pues a raíz de eso, el maestro nos dijo, si no quieren seguirme ayudando, no hay problema, yo yo esto lo sigo haciendo, pero él de todos modos ya no lo hizo ahí en su local, lo siguió haciendo en su casa. Y curiosamente, eh, le fui a ayudar otra vez a su casa, ya eran como las 12 de la noche. Sí. Y un día nos tocaron la puerta del zaguán, y en lo que él salió a sumarse, este no había nadie. Y su casa es una casa que está, digamos, a mitad de calle, o sea que, persona que haya sido tuvo que haber corrido para, pues este, o sea, si nos tocó de broma tuvo que haber corrido, lo hubiera alcanzado a ver a lo mejor mi maestro, pero no fue nadie. Ok, pero sí lo vieron uh -huh. que, que se, se, como que se materializó bajo una sábana, que era una sábana una cobija? No, lo, bueno, lo que nosotros creemos es que esa cosa o sea, esa era su forma, o no sé, como ah. que cambiaba de forma, okay. y de repente del piso mm. se tomó forma como de bulto y se escondió. Ok, este... como que se materializó ah. algo. Ajá. Curiosamente, una persona nos dijo que ahí más o menos a esa altura había un puesto donde vendían cosas de para hacer brujería y todas esas cosas. Sí. Y este, yo me fui a sonar, incluso, le, le este, creo que le tomé una foto aunque este la tengo por ahí perdida había un puesto ahí de esas cosas y había una estatua del diablo una estatua mediana okay. ahí como medio puesto y este pues bueno esa es este, mi experiencia okay. no pues, sé qué te haya parecido ah, sí en esta ocasión no fue como el clásico fantasma no sino como si fuera la película del depredador cuando está como gelatinoso que se ve como transparente no que toma como eh, la forma del lugar sí pero esta cosa era pues era negra te puedo decir ah, que era, era un tanto transparentosa pero era negra ah, era negra ah, okay. era negra ajá okay. y, y tratando de buscar una explicación pues hay personas que dicen que, que existen los tulpas y que esas cosas pueden tomar varias formas sí, bueno el tulpa es Exactamente eso de materializar algo, pero pues ustedes estaban entretenidos haciendo su trabajo, no es como que alguien se estuviera concentrando para crear un, un fenómeno como ese. No, no nadie, ni siquiera lo queríamos provocar. Sí, claro, no, no, no estaban al pendiente de eso, simplemente les sucedió y lo vieron. ¿Cuántos lo vieron? Sí, éramos cuatro personas en total. Cuatro personas y todos, todos vieron lo mismo o alguien vio algo diferente no, sí si fue la misma cosa y todos lo seguimos contando así como pasó ok y esa, esa noche ya no volvió a suceder pero le, le leyó eh. la Biblia el maestro, yo creo que fue más impactante cuando empezó a leer la Biblia, ¿no? un poco más porque en ese momento cuando él empezó nosotros estábamos ya muy, muy nerviosos y pues este él, él pues ahora sí que con su, su interés Sacó la Biblia, se le planteó literalmente a esa cosa y le dijo, no te tengo miedo. Y empezamos a hacer la oración. Ok. No, okay. Yo no vi cuando desapareció. Probablemente mi maestro sí. Este, él, él solamente dice que esa cosa como que se escondió en el, en el local y de ahí ya no volvió a salir. Sí, como que se haya levantado una sombra, como que se haya levantado la sombra del piso... ¿Has visto la película de Ghost, La Sombra del Amor? No, no completa, por partes. Bueno, es que cuando aparecen las, las sombras malas, las que se llevan a los muertos, ah, como que se ah, levantan sí, sí, las sí. sombras, ¿no? Sí, lo recuerdo. Fue algo más o menos así parecido. Sí. Ok, sí, así me lo imaginé también. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser que era, que era algún tipo de espíritu ahí, chocarrero que de pronto se materializó, pero lo curioso es que todos lo vieron. Sí, sí, éramos cuatro personas, no hay, no, no he sabido yo que alguien alucine por estar desvelado tomando Coca-Cola, pero nosotros este, fuimos cuatro personas en ese momento viendo viendo lo mismo. Muy bien, Carlos, pues te agradezco que nos hayas llamado, nos hayas contado y que hayas esperado hasta que dije, vamos a, a recibir las llamadas y ya marcaste otra vez. Te agradezco, mi hermano, qué bueno que veas el programa. Bueno. Eh, gracias a ti por contestar. Yo te sigo desde que desmentías Extra Normal, más o menos. Sí. Me acuerdo de un video donde hablaban de un supuesto ángel que desmentiste que era en realidad un comercial. Ah, sí, el, el que se fue grabado en España y Francia, en la frontera. El ángel, el ángel caído ya me acordé y bueno ya para despedirme nada más este, si me permites darte un último consejo como tip por así decir sí sí he sabido de una persona que el plomo es un elemento que tiene cierto grado de pureza que supuestamente se usa para pues como protección de hecho hay, que, hay quienes dicen que los exorcistas Sí. Llegan a utilizar este cruces, medallas, elementos de plomo para realizar los exorcismos. Ah, okay. Entonces, este, no estaría mal que también tuvieras por ahí un de con algo de plomo, ¿De plomo? para pues, ayudarte. Puede ser, ¿eh? ya le voy a entrar más a, a ese tipo de cosas porque yo todo lo que hago, lo hago sin protección. Pero bueno, ya veo que <risa> le toma mucha importancia y mucho le da mucho poder a, a este tipo de objetos. Entonces, te agradezco, mi hermano. Voy a investigar eso con las señoras okay. brujas en los mercados. <risa> ellas le saben okay. más. Saludos. Gracias, buena noche. Y pues, a ver, si otro día llega a entrar otra llamada, tengo más experiencias que, que compartirte. Por favor, mi hermano, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nos estamos viendo y mucha suerte. Bye. Ahí está nuestro hermano Carlos. Y de este lado, eh, en YouNow, está mi madrina. Ustedes no saben, pero a mí mi madrina me quiere mucho y me sigue en, en las transmisiones y nos ha dado mil likes, mi madrina. Allá en YouNow le agradezco. A Iván Rosa, 91, 2,500 likes. Gracias, chicos, por apoyarme también en YouNow. Un abrazote Y en TikTok, un abrazo para Johan Ángel también que está ahí. Dices, plata, no plomo, Johan Ángel. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, muy buenas noches. Soy yo, Ángel Córdoba de Guadalajara. ¿Qué tal, Ángel? Te escuchamos un poquito lejos. ¿Puedes acercarte un poquito al teléfono? Sí, ¿sí me escucha? Ajá, sí, ahí te escuchamos mejor. Hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bien, mi hermano. Ángel, desde Guadalajara, dices. Así es. Mira, yo tengo unos... Voy a platicar en resumen una historia, una experiencia paranormal que tuve con mi hermana ya hace unos años. Sí. Sí. Eh, nuestra experiencia abarca, bueno, te estoy hablando que nosotros somos de Guadalajara, pero cuando éramos chicos nosotros vivimos en Tijuana, Baja California. Ok. Te estoy hablando que fue alrededor entre el 2000, 2002 aproximadamente. Bueno, te resumo un poquito y te lo narro para que la gente pueda imaginarse el contexto, nosotros vivíamos en una vecindad y habitualmente en la ciudad de Tijuana se usaba, no sé si actualmente las casas eran como de madera, sí, las, las casas en, en Tijuana. Entonces sí. vivíamos en una vecindad donde había alrededor de unas ocho casas, nueve casas, yo tenía alrededor de siete años, aproximadamente casi siete, ocho, mi hermana como unos seis, aproximadamente siete, sí, nos llevamos por un año aproximadamente. Sí. Y en este lugar donde nosotros vivíamos, Tenía, eh, eh, tenía algo muy peculiar, fíjate. particularmente pues, en las noches nosotros dormíamos en una litera, mi hermana dormía en la parte de abajo y yo arriba, y siempre duré como unos 15 días que me, la verdad, eh, que se sentía así como cuando te agarran el cuerpo, pero una mano muy helada, adulta, por las noches, y eso hacía o sea, que yo me despertara llorando, o me levantaba y atado. Okay. Pasaron los días y que posiblemente era mi imaginación o, o cosas por el estilo. Y cuando eres chico, a veces no platicas porque en tu casa te dicen, ay, si el niño está loco, o, o es tu imaginación. Entonces, te cuenta que yo descansé unos siete días y posteriormente mi hermana empezaba a pasarle lo mismo. Entonces, yo platicando con mi hermana, le digo, oye, ¿por qué te levantas en la noche? O voy a se hasta ti, y dice dices es que lo que pasa que veo una mujer que me toca el hombro. Y me da mucho miedo. Dice, no me dice nada, pero yo siento su mano helada totalmente. Entonces, de ahí fue cuando nos, yo capté que eso ya no era algo, pues, de nuestra imaginación. O sea, que era algo que estaba pasando en la casa. sí Entonces, posteriormente, nosotros le platicamos a nuestros papás lo que estaba pasando. Y mi papá, pues, es muy incrédulo. Él no nos quiso creer. Y posteriormente mi mamá, así, ella así nos empezaba a rezar en las noches o nos echaba agua bendita o, o de alguna manera ella pues nos rezaba para estar tranquilos. Recuerdo también en una ocasión en esa casa, porque vivimos cuatro años, que en donde está la litera, te comentó era una litera, yo dormía en la parte de arriba y yo tenía una ventana pegada a mi pared. Mi mamá se... Primó la noche conmigo y ella me dijo que vi una mujer ahí que se asomaba por la ventana. A las dos de la mañana ella notó a esa mujer. Una mujer, ella la describe como morena clara y con una ropa como entre un vestido entre rosa o rosita claro posteriormente. Ok. Y en esa vecindad, nosotros a las 2, 3 de la mañana pues nadie salía y era una ventana cerrada. Entonces yo sentía las manos de alguien que me tocaba habitualmente. No era de diario, pero pasaba. Sí, Después duró como un mes que ya no pasó nada, así que ya no hubo nada, nada, nada así de actividad paranormal, porque era seguido, o sea, o se rompían los platos, o los de la cocina, o teníamos mascotas y se, se morían o duraban. O sea, se morían por sí solas, se morían siempre, curiosamente, a los pies de nuestras camas. Sí. Ya sean gatitos, perritos, y así duramos, te digo, cuatro años en ese lugar, y en una ocasión estábamos nosotros en la sala, Estamos viendo la televisión con mi papá, te está hablando que eran como las 8 de la noche. Y en la pared, y se va a ver de, de fantasía y a lo mejor un poco ilógico, pero sí, pasó pues, así fue. Eh, tenemos una pared donde nosotros colgábamos cintos, colgábamos eh, lacitos, cositas por ese estilo, en un gancho col, eh, clavado en la pared. Y estábamos viendo, recuerdo que eran las 8 de la noche, estábamos. Pues viendo, no recuerdo bien qué, qué, qué programa estábamos con, mis, con, con mi papá, estaba mi hermano y tu servidor, que entró en la tele y de repente se, el, el gancho se empieza a flotar hacia el, hacia el aire, se quedó suspendido, yo fue unos 15 segundos y sí. no lo vi sí. Un gancho. En ¿no? ese momento, el papá. Sí, sí, sí, o sea, un gancho donde nosotros poníamos nosotros cintos. Empezó a flotar. Cintos y Empezó a flotar, se suspendió unos 15 segundos. Y así se quedó y nosotros nos quedamos en shock viendo y mi hermana se hizo pipí. Cuando la vi, mi hermana se quedó paralizada y se empezó a hacer pipí sí. y yo me quedé como yo no me pude mover y mi papá nada más se quedó como que no supo qué hacer y el cinto se lo aventaron con mucha fuerza hacia nosotros, hacia el sillón, te está hablando que eran cuatro metros, de tres a cuatro metros de, de distancia. Ajá. Y ahí mi papá como que le entró el miedo y ya él como que a las noches ya él también rezaba, o toda esa cuestión, y posteriormente en esa vecindad, no sé si es que digo fue hace muchos años, sí. donde nosotros vivíamos eran, eran dos cuartos y era el baño, entonces abajo eran como era de madera las casas, se oía como baja, cuando era el tiempo de lluvia se oía todo el agua, a pasar como si fuera un canal debajo de la casa, entonces mi hermana me empezaba a decir, que escuchaba una mujer llorar abajo de la casa, yo no le creía, o a pesar de que ya lo que habíamos vivido, porque yo dije, a lo mejor ya del susto ya uno ya escucha estas cosas uh -huh. demás más. Uh -huh. Pero una vez un niño de ahí mismo de la vecindad, vimos que abajo de nuestra casa había un hoyito hace, hace, y metió la mano. ¿no? Y yo le dije, ¿por qué estás metiendo la mano? Y dice, es que hay una mujer que está llorando. Dice, si cada vez que paso me habla y quise meter la mano para ver qué me dice. Entonces nos pasaron a nosotros en esa casa muchas cosas así muy raras. Era algo que yo ya tenía muchos años enterrado, que yo no lo había platicado. Sí. Pero en una reunión yo platicé con mi hermana y le dije, ¿recuerdas uh -huh. esta historia? Y ella me dijo, sí, yo lo o sea porque lo vivimos. Mi papá no se acuerda muy bien, pero nosotros sí. Otro nos tocó ver, lo más impactante fue que te digo que se, se elevó la, ahora sí el gancho con los cintos se suspendió como en película de terror. Y sí. segundos se, se, se quedó así eh, flotando y de repente nos lo aventaron pero en esa casa nosotros vivíamos muchas experiencias feas. Y, Estoy hablando de que nos hablaban al oído mientras dormíamos, amanecíamos marcados, pero sentíamos las manos de una mujer o mirábamos también esa, esa mujer que no nos dejaba en paz. Hasta que ya posiblemente nos cambiamos de casa, pero sí. creo que sí han sido de las experiencias más fuertes que hemos tenido. Y en esa vecindad, entonces había más personas viviendo ahí juntas, ¿no? ¿No le sucedía lo mismo? Lo que pasa es que, mira, nosotros, te estoy hablando que yo ahorita actualmente tengo 28 años y, sí. y yo tenía 7 años. Ah, okay. Entonces, yo que okay, más o menos recuerdo, porque duramos ahí viviendo unos 4 años, que teníamos una vecina que se dedicaba a curar y a hacer limpias. Y mucha gente decía que miraban cosas, pero era raro porque ahí daba, daban las 10 de la noche y ya nadie salía, porque había gente que compartía baños en la vecindad. Sí. Y nosotros no. Pero había gente que ya después de las 10 ya nadie salía para nada. Pero sí se escuchaban cosas raras que decían que miraban o no sentían. Pero a nosotros sí. O sea, porque a nosotros no nos crean hasta que mi papá vio esa... Pues se le tocó con nosotros vivir esa experiencia. Sí. Y ya mi papá así como que ya de plano él ya... Y él ya no estaba... ya fue como casi el último año en esa casa. Él ya no estuvo a gusto y buscó otra casa. Por lo que vivimos nosotros. Claro. Entonces, ¿era una mujer con un vestido rosa? Rosa, claro. ¿no? Ajá, morena, clara. Porque mi mamá también la vio, eh, yo la vi en una casa fue muy rápido, como, flashaz, como un flachazo, así rápido. Pero nos atormentaba mucho a nosotros. Pues ya último, como con mi hermana, era la que porque tenía más conexión con mi hermana. Ok. Entonces, era como un fantasma ahí, pero... Eh, no sé si se quería comunicar, es que no sabemos qué quieren los fantasmas, ¿no? Si estos están ahí, no sé si nosotros sí, sí, sí. siempre pensamos que es como que nos quieren espantar, pero a lo mejor pueden quieren Porque comunicarse. Nosotros tuvimos en esa casa 10 mascotas y las 10 se murieron muy extraño, okay. o sea, duraban un mes, uh -huh. meses y se morían en, en nuestra cama, a los pies de la cama, todas las mascotas sin razón alguna, o sea, no sabemos el por qué. Entonces era como un no, nos o ¿no? mascota. <coughs> Ajá. Y luego te digo que nos lastimaba porque, o sea, cuando te digo, cuando se levó el gancho con, con los cintos, así que se elevó, te estoy hablando que se levó de, digamos, de la pared, digamos, de dos metros de estar colgado, se levó unos dos metros hacia arriba, se extendió un metro, se quedó en medio de la habitación y se dejó venir con, con fuerza, o sea, porque no fue algo que te diga rápido, no. Pero yo creo que unos 30, 35 segundos lo que duró todo. ...porque todos nos quedamos en shock, o sea, yo no me pude mover... ...mi hermana se orinó y mi papá se quedó así como que no supo qué hacer... ...y lo que hizo fue abrazarnos y nos cubrió porque nos aventaron los cinturones... ...se, se aventaron los cinturones... ...¿y qué dijo tu papá, ¿Qué, qué dijo al terminar este fenómeno? Yo recuerdo que mi papá, pues, lo a las ocho de la noche... mamá había ido a la tienda al súper, eh, porque, bueno, en, casi siempre en diciembre... ...y creo que en diciembre, más o menos en Tijuana... Hay, una, hay un evento que es como una marcha de trailers decorados de navideños sí. entonces recuerdo que estábamos viendo un programa porque nosotros íbamos a ver los trailers navideños y eran las ocho de la noche, y mi mamá fue a la tienda fue todo así, tan rápido ya mi papá nos llevó y nos llevó a ver los trailers pero yo lo vi que él ya estaba muy sacado de donde y le platicó a mi mamá por más que dijo, fíjate que pasó esto y pues ya ahora sí ya le creo a los niños y a ti porque mi mamá también le tocaba le, le tocó ver varias cosas. Entonces, todo era relacionado con esa mujer. Yo creo que estaba ahí enterrada esa mujer bajo la casa o la han de ver asesinado ahí en alguno de los otros apartamentos. Y por eso, ¿no crees? A nosotros nos ator a mí me atormentó hasta los 10 años. Sí. Ya al último, ya ya de plano nos cambiamos de, de, de casa. Eh, eh, pero te, te hablo que no era una casa grande, solo me quedan dos cuartos y el baño, o sea, era una casa de madera muy humilde, como vivíamos nosotros en esa época. Sí. Y, y era, o sea, era fuerte, era fuerte la, la energía, los susurros, el, no lo entendía lo que te decía, pero te susurraba y se te, o sea, se te pone la pinchinita y luego amanecemos moreteados, o si no, a las 3, 2 de la mañana, o sea, sentías como te tocaban la cabeza, pero te ponían toda la mano, ¿no crees que poquito? y tú, tú querías voltear o querías voltear para ver quién era, no, no puedes o sea, te como cuando se te sube el muerto pero no, eso cuando estás consciente Sí, es eso que me cuentas de que los tocaba y que se sentía la mano fría, ya era de estar constantemente molestándolos, ¿no? Ahí sí hubiera y te estado pasaba, Y te pasaba, ¿eh? Haz de cuenta que empezaba conmigo sin una semana o otra semana con mi hermana y así se la llevaba, así se, así así duramos unos cuatro años, y pues ya, y ya posteriormente tengo más anécdotas que nos han pasado a mí y a mi hermana, porque mi hermana es muy miedosa todo esto, sí. y ella tiene mucha sensibilidad para ver, para escuchar, pero a mí no me da miedo, o sea, yo ya, eh, pues nos han pasado cosas muy fuertes y comprobadas que sí. gente sí. ha visto. Así como te digo, lo de los cintos, en eh, una ocasión vimos un, una persona pasar muerta totalmente junto con nosotros. Y fue una persona asesinada, fíjate. Se contactó de nuestro teléfono, bueno, no sé si tengan chance, hace cuenta que estaba en Guadalajara, estaba hablando, yo tengo, bueno, y fui de antro, salimos de un antro, iba con un amigo, sí. y se acercó una chava llorando. Que venía su novio, decía, viene Jorge nosotros, pues, ¿Quién es Jorge? Y eran las 2, 3 de la mañana y dijo, oye, nos, me, presto, me agarró mi número, mi teléfono, me dijo, oye, ¿puedo pedir un Uber a mi casa? Y le dije, sí, dice, porque me está golpeando mi, mi novio con la chingada le digo, pero pues yo no veo nada y a mi medio me dije, a lo mejor nos quieren asaltar entonces me, le dije, me dijo, ella quiero hablar con mi hermana, pero no me contesta dijo, ¿le puedo mandar un mensaje por Facebook? le digo, sí, y así quedó ya de repente la muchacha ya no la vimos porque se fue caminando, dijo que andaba, andaba mal, y posteriormente nos contactaron de ese Facebook, yo tengo todavía, creo que todavía tengo las conversaciones, lo responde la hermana y me marcó bien apurada como al día siguiente, me dijo, oye, ¿de eh, dónde conoces a mi hermana? Y que no sé qué, le digo, pues irá si saliendo de un antro, pues que su novio la había golpeado o algo le dice, lo que pasa es que mi hermana tiene un mes que murió. La asesinó su novio y su novio se, se mató. Se mató ahí por la comulpa aquí en la ciudad, aquí, muy cerca de Guadalajara. Ok. Ok. Y sí. nos quedamos, nosotros, nos quedamos así como que, pues, normal, la, la persona la vimos normal. Yo toqué a la muchacha, la muchacha estuvo ahí con nosotros, platicó con nosotros 15 minutos, agarró mi cel pidió un Uber, pero no se le enlazó. le marcó a su hermana y no entraba la llamada y le mandó un inbox y la hermana nos dijo que su hermana ya había muerto hace un mes. ¿O que era el espíritu de la hermana? Pues, no sé qué haya sido, pero en ese, en esa noche fue otra persona conmigo y también se impactó. O sea, de hecho, ya, no, ya ni le habló esa amiga, ¿eh? Que tenía. Íbamos mucho de parranda y de lo que vivimos se retiró de mí y dijo que me ocupa muy mal. Ya no quiso mi amistad. En serio, otra que traías los los espíritus. A lo mejor eres también sensible a eso de los espíritus, ¿eh? Sí, ya posiblemente yo después de que de chico, pues ya nos dedicamos ya de, de cajón a todo esto de hace muchísimos años aquí en Guadalajara. Pero bueno, esa ya es otra historia. Pero te digo, nos han pasado estas cosas y de grande también me han pasado. Muy bien. Y, y siempre que te pasa, pasa como alguien, ¿no? Como para dejar evidencia de que es cierto y como un testigo. Okay, con <risa> testigos. Bueno, está interesante mi buen amigo Ángel desde Guadalajara, ¿verdad? Así es, Guadalajara. Muy bien, Ángel, pues qué bueno que nos has platicado esta historia y pues me lo imaginé todo, ¿no? Todo esto de la mujer vestida de rosa, sí son espectros que, que molestan mucho y esos precisamente sería bueno ir a un lugar para hacer algunos experimentos y saber si se pueden captar. Pero bueno, ¿esto ya hace cuánto tiempo que pasó? Pasó aproximadamente, uy, no, pues ya, bastante yo creo 18 años. Sí, ya tiene. Más. Lamentablemente en ese tiempo todavía no había buenos celulares como para captar alguna evidencia, pero te agradezco no, que nos no lo hayas contado. No, no, pues fue en el 2002, más o menos 2001. No, pues ya, ya tiene ratito. Muy bien, mi hermano, te mandamos un abrazote, gracias por la llamada. Te agradezco, gracias, saludos a todos, bonita noche. Saludos. Pues ahí tienen a esa mujer de, de rosa. Yo creo que ese, ese espectro sí andaba de molestón, andaba tratando de llamar la atención, pero es que da mucho miedo ese tipo de cosas. Ahorita contesto, denme un segundo, voy a hacer algo rápido y no me tardo, ¿sale? Ahí los dejo con los muñequitos que están atrás, no me tardo. Ahora sí, ya estoy de regreso, vamos ¡Ay, cabrón! Me espantó luego luego esta llamada Vamos a contestar esta llamada y vamos con lo de Ahwitz Después de esta llamada vamos con lo de Ahwitz Porque nos ha mandado dos fotografías Y quiero ver de qué tratan Hola, ¿quién habla? Buenas noches Hola, hola Hola, hola, hola Hola, buenas noches, ¿quién ¿Sí? habla? Ah, buenas noches Pensé que Vivos, no sé si <risas> ah, ya, es que está retrasada la transmisión. Si puedes bajarle el volumen a la transmisión, podemos hablar al tiempo. Sí, claro. Este. Listo, ¿cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth, bienvenida. ¿Desde dónde nos hablas? Desde Baja California. Desde Baja California. ¿Norte o sur? Norte. Ah, muy bien. Bienvenida Elizabeth, pues, ¿qué nos quieres platicar? Pues mira, la historia es de hace cinco años, no es mucho, pero aparentemente sí. Eh, pasé en Guadalajara, es algo como que te vas a creer de que no lo vas a creer, pero voy a contar tal cual. Ok. Eh, fui a visitar una familia que pidió dos servicios de. ¿Sí? Mi mamá, Mi mamá sabe como que todas esas cosas paranormales y ya te imaginas, ¿no? Okay. Las cartas, los limpios y todo eso. La cosa es que nos quedamos ahí, él uh, y yo como invitados, llegamos en la noche, porque que yo alcanzaría a conocer a toda la familia que vivía ahí. Entonces. Al día siguiente, que ya todo el mundo estaba en casa, la familia es de dos hijos y dos padres. Entonces, al día siguiente me levantó mi mamá, estuve bien, estábamos en una habitación, eh, pues grandecita, ¿no? Creo que era de uno de los hijos. Sí. Te, te estoy contando, contando más rápido que toda la historia. Está bien. Ok, eh, Me todo el nacimiento, todo normal, y escucho que mi papá está afuera hablando, mi papá también nos acompaña, eh, está afuera de la habitación con uno de los hijos, todo bien, saludos, buenos días, ¿cómo estás? Tengo que describirte cómo yo miré a ese muchacho, eh, era alto, normal, yo creo que no se tenga cabello castaño, delgado, este, piel un poco como moreno claro y así, ¿no? eh, resulta que el muchacho se va a su escuela, todo normal, sí. eh, yo con mi mamá sola en esa casa había confianza, entonces la familia pues se iba a hacer sus cosas y volvían por la tarde como eso de las 3 de la tarde. Okay. entonces cuando ya estamos desayunando estoy hablando de que o sea ya era tarde pero era nuestra primera comida Yo te estoy hablando de la hora de la tarde eh, regresa este muchacho ¿Sí? y lo veo normal nada cómo estás todo bien qué bueno el muchacho se sube a su habitación y entonces nosotros seguimos comiendo después vimos. 40 minutos, baja, un muchacho que no se sé de dónde dentro, o sea, yo en ese momento era de que nunca lo había visto, o sea, nunca lo había visto. Y, y, y no sé cómo que no había nadie más, más que el muchacho que acaba de llegar. La cosa es que el muchacho que bajó era completamente diferente, era tal blanca, un poquito más chaparrito, sí. el cabello negro, eh, no tenía eh, la piel oscura ni nada, o sea, incluso la fisonomía era más lleno, no era delgado. Ajá. Y yo me quedé así de, ¿y tú qué me no llegaste? Bueno, yo siempre soy muy, muy directa, ¿no? O muy ocurrente. Sí. Y a mí se me sacó de decirle, ¿y tú qué eres? <risa> ¿De dónde entraste? Y me dice, acabo de entrar ahorita, así como 30 minutos la saludé y todo, y le digo, no, yo, ¿quién vienes? O entonces sea, sí. yo no te visto. y mi mamá también me dijo, hija, es el hijo que acaba de entrar ahorita, lo viste en la mañana también y todo, y yo así, no, no, sido no, visto o sea, yo no lo vi así, o sea, yo te recordaría, no eres tú, yo hablé con otra persona y todo el rollo. Y, o sea, resulta que el muchacho yo, las dos veces que lo vi desde que llegué, era completamente diferente. O sea, un físico que no, no era el real, pues, o sea, hasta que, que ya en ese momento. ¿Entraba a un lugar y de, de ese lugar salía ya transformado en, con otro físico? No, no, no, o sea, mm. lo vi nada no, más en la mañana, Ajá. cuando se fue a la ¿no? <coughs> Ajá. Regresa, lo veo igual, no hay problema de nada. Eh, terminamos de comer, te digo que pasan como unos 30 minutos desde que llegó a la casa y se fue a su cuarto. Sí. Luego baja y está normal. O sea, su, su pues, realmente como él era, ¿no? Yo creo. Sí. La cosa es de que las primeras veces que yo lo vi, no lo vi así. O sea, yo lo vi, era otra persona. Era otro físico, era. Alguien que, pues, no, o sea, tú te quedas de quién es ese esa persona. La cosa es que yo se lo comento a mi mamá, se lo comento a la familia y todo, ya cuando, pues, ya estaban todos en, en la casa, ¿no? Ya en una tardecita, los pues, comento les cuento por qué yo no reconocí al muchacho. Bueno, me dice que probablemente era una de las entidades que estaba molestando a esa familia, porque el muchacho tenía tenía pegado a alguien con él, o sea, sí. era una de las entidades que, que, que llevaba el muchacho, una de las entidades Ajá. que llevaba el muchacho, o sea, Ajá. tú tú sabes de esas personas que se les pega al muerto, se les sube el muerto y lo llevan a todos lados, ¿no? Pues yo no, era algo nuevo para mí, pero mi mamá sí lo sabía, mi mamá sí este, sí lo sabía, pero yo nunca se lo comenté el primer día porque, como digo, yo pensé que si era el muchacho, o sea, yo no vi nada extraño, no vi, ni, ni siquiera lo veía algo extraño o raro, o sea, realmente normal. Eh, hasta que mi mamá me dijo eso. ¿Y tu mamá sigue haciendo ese tipo de consultas? Sí, mi mamá sigue todavía con eso. Y fíjate que no es algo que le haya pasado de nacimiento. Sí. Sí, es algo de familia. Porque uh, mi abuelita en estar era así. Pero mi mamá, mi mamá desde nacimiento, mi mamá se le fue desarrollando conforme fue creciendo. Te estoy hablando de que, como a los casi llegando a los 40 se le fue, se le fue desarrollando ese tipo de, no sé cómo se le diga. De eh, ¿no? Ajá. Ok, entonces, dando uh, consultas, ¿es como vidente tu mamá? Sí, sí, se podría decir, ella, eh, por ejemplo, ahorita tiene gente que yo conozco, que yo he conocido con esas personas, y... Han tenido problemas, por ejemplo, de que les hagan brujería, ya es que se le llaman a este mundo, en donde los tienen como. Se si les, si les dice un ejemplo, nada más te voy a dar, ¿no? Sí. Que los tengan pues, suponiendo un pantano o este tipo de cosas. Sí. Entonces, no una, una esa gente y. Pues, se mete ahora sí que no son los problemas para tratar de ver cómo de ayudarlos, ayudarlos. Ajá. De ayudarlos, sacarlos de, pues de eso que le está consumiendo la vida, que es la brujería. ¿Cuántos años tienes, Elizabeth? Ahorita ya 23, ya, ya estoy grande. <risa> <risa> 23. Muy bien, Elizabeth, ¿desde cuándo ves el programa? Ah, creo que lo acabo de descubrir ahorita, me llamó mucho la atención estar escuchando el estadio de la muchacha anterior. Ajá. Y dije, ay, tengo que compartir esta, esta, esta historia que casi nadie sabe. Bueno, pues si de pronto se te, te acuerdas de otras historias y demás, o quieres participar en el tema que estamos hablando, pues cada noche estamos así, aquí en la transmisión, 9:30 de la noche, para que estés al pendiente. Yo voy a estar aquí, al este, pendiente, voy a seguir el canal de todo. Dale, pues Elizabeth, pues te agradezco mucho. ¿Lo encontraste así en YouTube? ¿Te pareció recomendado o en Facebook? Uh -huh. En eh, YouTube. En YouTube, ah, muy bien. ¿Qué estabas viendo? Estabas viendo la Rosa de Guadalupe uh -huh. y te apareció la transmisión, ¿no? No, estaba viendo el canal este de cabeza que también es ah. como de cosas paranormales. ay te, te apareció el en vivo. Uh -huh. Muy bien, pues ahí está Te mandamos un abrazo, un saludo a Elizabeth y también al Mundo de Cabeza Gracias por llamarnos y contarnos Esta historia bueno, Gracias por contestar Dale, bye, bye. Gracias a Sowen Que nos escribe muchas cositas bonitas ahí En el chat, gracias Vamos a ver a lo de Awitz Porque Awitz quería que viéramos sus dos fotos a ver, vamos a ver Awitz. Aquí está, vamos a ver. Esa es la foto de Awitz. Está mandando nuevamente el video. Nos ha mandado. Ah, miren, aquí ya está la fotografía. Estoy compartiendo pantalla. Sí. Voy a hacerla más grande para que la gente vea mejor las, las monedas que Awitz sacó del estómago, que regurgitó. ¿Sí saben qué es regurgitar? Rejurgitar es como. Como que hacen los, los, los, los, las aves. Que se comen algo y después como que lo regresan. Eso hizo Awitz. Y al regurgitar, Awitz sacó dos monedas chinas o dos yenes japoneses. Vean ahí está la imagen. Voy a ponerlo en grande. Eso es lo que dice Awitz que, que sacó. Miren, se ven antiguas. Se ven antiguas estas dos monedas. Son... Estos no son japoneses, son chinos. Y... y se ven muy raros, ¿eh? No, no sé. No sé, no, no alcanzo a distinguir más. Pero son yuanes, yuanes chinos. No son japoneses. ¿Qué pasó, Awitz? ¿Qué, ¿Qué te sucedería? ¿Por qué sacas cosas chinas del estómago? O sea, esos chinos ya nos invadieron tanto... Que del estómago de Agüit sacan monedas chinas. No creo que te estén haciendo brujería, Aguit. Esto ya es cosa de otra, de otra procedencia, porque yo nunca había visto. He visto que a las ranas le ponen este tipo de monedas chinas. ¿Ustedes han visto las ranas, esa como de la abundancia, que está en, las, en los restaurantes chinos o en las tiendas chinas? Hay unas ranas de la abundancia con, estas, con estos yuanes en la boca. Eso es para que tengas buena fortuna. Es como si Awitz hubiera sido una rana de la fortuna y sacara yuanes chinos. Qué cosa más rara, señor Awitz. ¿Y qué más nos mandó? Vamos a ver qué más nos mandó. Dice, ojalá veas el video que te manda a traer la foto de las monedas. Dice, esto que llevo en el cuello... Es un pendiente, le dicen miniurnas o repi, repli, repelicarios. repelicarios. Relicarios, ¿no? Relicarios. Se pueden poner cenizas o agua. Oh, en mi caso puse las muelas del juicio de mi madre que regaló, que me regaló unos meses antes de morir. Agüiz lleva las, las muelas del juicio de su mamá en el cuello. Aquí estamos viendo... Yo no había visto este tipo de collares donde se podían poner cenizas como él menciona. En este caso puso las muelas de su mamá. Ok, yo no sé si pondría algo ahí. Yo no sé, Awitz. Ah, bueno, interesante, yo no sabía esto, Awitz. Yo no sabía, no sé si se llaman relicarios o como tú los mencionaste. Aquí tenemos una foto de Awitz ah, y trae las muelas del juicio de tu mamá, de su mamá. Awitz, ah, eh, deseo que encuentres pronta resignación, mi hermano, con el tema de que tu mamá, pues, ya está en un lugar mejor. Eh, siempre debemos de, de ser fuertes, de ser fuertes y de pensar que nuestra vida debe de ser un tributo a aquellos que, que amamos y que ya no están con nosotros. Entonces yo te diría que seas mejor persona, Witz, y que pronto tengas resignación sobre esto que sucedió con tu mamá. Vamos a contestar esta llamada. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. ¿Cómo, cómo te va? ¿Qué tal? ¿Quién, quién habla? Buenas noches. Buenos días, mi nombre es Diego Sebastián Joaquín, soy de aquí, de, de Popayán, Colombia, y sí, si te, te sigo de bastante, me interesaría contarte las historias que justo en estos días le han estado pasando a mi tío y a su negocio en especial. A ver, Diego, platícanos. Bueno, pues mi tío hace como tres, cuatro meses tiene una serviteca, no sé si allá en, en México la conozcan. Es como una madera de carros, pero donde más tienen, donde lo pintan, donde lo alinean, donde lo revisan a full. Y es un, un, un lote muy grande aquí, aquí en la ciudad. Es nuevo. Sí. Pero también tiene, pues, tiene bastante clientela, a pesar de que es nuevo. Okay. Eh, yo tengo 17 años y en mis 17 años nunca he, me, se me ha manifestado algo paranormal a pesar de que soy, pues creo mucho tanto en lo religioso como en lo, como en lo negro, no sé si me entiendo. Diecis... O sea, sigo mucho tus programas Ajá. y no sé si conozcas por aquí en Colombia, se grabó un un programa de se llama Ellos están aquí, sí. el cual visitaban varios sitios abandonados, varios sitios donde se suponía que había mucha actividad paranormal. Sí. Y allí sí, sí, se, sí se miraba eh, esta energía negra. Bueno, sigo sí, muchos programas, pero a mí personalmente mm. nunca me ha pasado nada así. Oye, pero ¿tienes 17 años de divorciado o de 17 años de edad? 17 años de edad. ¿En serio? Te escuchas la voz mucho más grande, mi hermano. Pues, muchas gracias. No sé a qué responder a esto. Pues, <risa> bueno, gracias. otra cosa. Sí, conozco el programa de... Ellos están aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo mencionaste? sí ellos están aquí, es uh -huh. dirigido por este, pues fuera dirigido por Rafa Taibo, un español muy colombiano, sí, sí, sí lo conozco, sí. Y es muy popular aquí en Colombia, ya no, no se siguió en, al aire, sí, pero sí fue muy bueno, o sea las, las los capítulos fueron muy, muy llamativos en lugares muy conocidos aquí en Colombia. Bueno, a ver, eh, te comento lo de la serviteca de carros de mi tío porque mi cuenta, porque sabe que a mí me gusta mucho esto, que el vigilante le ha manifestado que siente algo. O sea, él solo con muchos carros siente algo. Okay. Eh, él solo con un perro que es como el, el que cuida, el que lo acompaña ahí, sí. sienten algo. Ok. El perro a veces se queda mirando a la nada, ladrando, y, y pues él solo, es como una de las primeras veces que le sucede a él. Ok. Ya también sintió que lo tocaron, y de lo que tengo entendido, ya que lo toque alguien algo invisible, si sí es un paso muy... Muy fuerte, o sea, que algo te toque y que no veas que te toca y es algo muy fuerte. Sí. ¿Eso eh, le pasa entonces, a tu tío? No, no, o sea, es al vigilante, al vigilante. Ajá, al vigilante. Sí, y eso me como me he visto varias veces con él, me ha dicho, ve, otra vez le volvió a pasar esto al vigilante, y yo le dije... Pues que grabe, porque, o sea, hasta uno que no grabe, no, uno no cree, uh -huh. lastimosamente. Y no sé si puedes revisar, pero ahí en el chat, hace, antes de ayer o ayer, yo te mandé un video donde el vigilante graba y si lo pones en bastante volumen, sí. se pueden escuchar uh -huh. llantos, se pueden escuchar entre llantos, risas, de lo que se pareciera, eh, fuera como un duende, porque okay. aquí en, en el Cauca, en Popayán, en mi ciudad, se tienen muchas creencias, porque pues fue un pueblo, es una ciudad colonial, y en lo colonial tiene muchas tradiciones orales, como, como el duende, otras que es como el, el guando, la patasola, pues Colombia es un país muy, muy antiguo, muy parecido a México. Sí. Pero... Tiene muchas pero, leyendas. Sí, exacto. Entonces, pues ahí yo te mandé el, el video y donde sí se, sí se escucha, eran como las una y media o dos de la mañana, me dijo mi tío, porque hoy justamente fui allá sí. a tomar fotos, a, a mirar qué había y, o sea, es un lugar súper normal, donde, donde lo que menos se imagina es que vas a escuchar una risa a medianoche o un llanto de algo que tú no sabes de dónde provenga y hoy que estuve por allá también me quedé hablando así con varios, con varios que cuidan ahí y me decían que sí, o sea que ellos se habían quedado trabajando hasta 10, 11 de la noche y que habían mirado una silueta negra al lado de los carros que cuando iban ya no estaba o que el que duerme ahí se le el grifo se le se le activaba a medianoche o que escuchaban que el perro ladraba y que luego salía muy asustado corriendo entonces sí son son actividades en un lugar donde menos tú te lo esperas y eso sí Sí, es como lo más curioso. Entonces, ok, no sé entonces si dices que nos mandaste un video, lo podemos reproducir y dices sí. que se escucha sí, claro. como risas. Sí, o sea, no sé si lo puedes escuchar a la primera, pero yo tengo un equipo aquí de sonido y la primera vez que lo puse, sí, eh, sí se escuchó muy claro, muy claro lo que te digo, entre risas, llanto... Y lo que se supone que es como el duende que provoca eso. Ok, déjame buscarte aquí y a ver si lo escuchamos. Aquí estás. Ok. Es lo mismo, lo que me escribiste lo que me estás contando, ¿verdad? Entonces vamos, Exacto, a, sí. vamos a ver el video. Estamos Dale. aquí, déjame ver si lo compartí. Ya lo estoy compartiendo. Sí, sí se ve. Ok. Ese mismo. Vamos a verlo. Así es como yo era el famoso hoy aquí. Ok, no, no se alcanzó a escuchar. Yo creo que hay que escucharlo con audífonos. Pero, ¿por qué estaba grabando el vigilante? ¿Le había pasado algo? Eh, pues yo no estaba precavido de lo que te había dicho, porque siempre le había. O sea, era muy frecuente que algo le había sucedido a él, tipo que sintiera que lo estuvieran viendo, que lo tocaran. Y pues ya estaba precavido para cualquier cosa grabar, y sí. justo pues comienza a grabar cuando escuchó algo de lo que él asume que son llantos, entre llantos y risas de lo que te digo que pareciera un duende. Ok, entonces le sigue pasando ahí en el terreno de donde está el negocio de tu tío. Sí, eso, sí, sí, sí. Bueno, pues pedirte que si de pronto eh, el vigilante sigue grabando, a ver si en una de esas graba una co otra cosa, ¿no? Que nos sí, las puedas compartir. Sí, con mucho gusto y voy a ver si se me quitan los nervios y voy a, a, a grabar con, con el vigilante uh -huh. o... Solo como por curiosidad, aunque es un poco riesgoso, pero sí me da mucha curiosidad, como te dije desde un principio. Ok. Está bien, mi hermano. Pues si puedes captar algo, eh, o si este mismo video lo, le puedes subir el, el volumen y nos lo puedes mandar, a ver si lo escuchamos, pues también, ¿no? Pero mientras tanto, pues te sí. agradezco que nos hayas escrito y también mandado este video. Muchísimas gracias a ti. Mm, fue muy. Muy activo y un saludo. Gracias mi hermano, pues qué bueno que sigas el programa y aquí te esperamos también, no solamente en esta ocasión, sino hablamos de algún tema y nos puedes llamar también. Me parece genial la actividad que estás haciendo y sí si voy, a, voy a ponerme en la tarea y a ver en cuántos días te, te vuelvo a mandar algún nuevo material o subirle el, el video y la luminosidad al, al día a ver si se llega a captar algo que a simple vista no se vea. Dale, pues que estés muy bien, mi hermano. ¿Cómo es que te llamas? Muchas gracias, Sebastián. Sebastián, muy bien, Sebastián, que estés bien. Saludos a Colombia. Hasta luego, muchas gracias. Ahí tenemos a Sebastián desde Colombia. Y Violeta dice que nos mandó un audio. Violeta no nos quiere llamar, que porque dice que le van a hacer burla con su voz, que no sé qué más. Eh, ha hecho una revolución aquí en el chat de Facebook y de YouTube. Tenemos esta llamadita y vamos con el audio de Violeta. O primero con el audio de Violeta y después con la llamada. ¿Qué me dicen ustedes? Ah, dice Violeta que... Ok. Ahorita, ahorita contestamos esta llamada. Vamos por el audio primero de Violeta. Y después ya vamos, vemos... Digo, Contestamos la llamada. Ok. Vamos a ver a Violeta dónde estás. Que Violeta también dónde estás... Mándame un puntito, algo así, para que sepa dónde está tu WhatsApp. Son muchos. Mándame un puntito para que se ponga hasta arriba, Violeta, porque no te veo aquí. ¿Dónde está Violeta? Violeta nada más no me manda un audio, no dice que me mandó audio, pero yo no la encuentro aquí. No, fíjate, ya llegué y no, no veo el mensaje de Violeta. Vamos a tener que contestar llamadas si no aparece el mensaje de Violeta. Aquí hay una chica, pero ella no es Violeta, ¿verdad? Dice, saludos desde Chile, saludos a esta chica que nos escribe desde Chile, pero no, no era Violeta. Aquí tenemos a Elizabeth, que nos habló hace un ratito, que quería... Llama, quería contar su historia, ya nos llamó y son las únicas dos chicas que hay aquí. Violeta nos engañó, no mandó nada de audio. Entonces, sí, vamos a recibir las llamadas telefónicas, gente, porque no está Violeta. Violeta ha de ser Awitz, dicen. Vamos a a seguir con los mensajitos, Alex Elvick, un abrazo también allá en YouTube, y gracias a Ide que nos mandó eh, likes, a Ide, sí vi que nos mandaste likes allá en YouNow, gracias a Ide y también Beatriz, gracias a Macario Félix por 2,560 likes, a Iván Rosas también por 2,500 likes allá en YouNow, chicos, Gracias por apoyarme en la transmisión de esta noche. Estamos escuchando historias paranormales. Tenemos una llamada más. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Muy buenas noches. Soy Edgardo. Edgardo. Soy de, algunos... ¿De dónde nos hablas, Edgardo? De Tonalá, Jalisco. De Tonalá, Jalisco. Edgardo, pues bienvenido. ¿Qué nos quieres platicar? Fíjate que te mandé eh, al número de 36 a 8 videos por WhatsApp de una posesión de medicina eh, que sufrió hace siete meses. Eh, ella está muerta, pero mi hija, pues, es a la entrada y perseguida por este, este cero. Este, eh, quisiera tu ayuda, que nos hemos acercado con sacerdotes, eh, con otro tipo de religiones, pero... Eh, mi hija todo el tiempo ve a este tipo de ente o demonio e inclusive eh, amanece con rasguños, eh, amanece con a veces sin su ropita eh, pero sin la sábana y ya no sé qué hacer ¿cuántos años tiene tu hija? Eh, eh, siete meses ah, siete meses, está chiquitita y entonces está sí. sufriendo ¿Cómo, ¿cómo sabes que ella ve cosas? Nos señala cuando estamos en, en la sala o comiendo la bebé apunta punta hacia lugares donde no hay nadie. Eh, nuestro gato en ocasiones se pone muy agresivo ante nada. Simplemente mira, también nuestro gato, ya sea en la sala, el comedor, hemos, ya estamos seguiendo parte de que nos tumban nuestros platos, eh, nuestro crucifijo, nuestro Cristo, ya se nos ha caído más de cuatro ocasiones. Te doy cuenta de lo que pasó, eh, mi vecino de Tres Casas, esa muchacha tenía 15 años, eh, eh, porque fue muy grande, fue esta muchacha, de hecho, si, si tienes oportunidad de ver los videos eh, del Whatsapp, te darás cuenta que, pues sí, era una posesión. Eh, mi vecino, eh, un día con su abuela y su tía. un día mi abuela empezó a gritar, todos los vecinos que estábamos alrededor de eh, mi vecino, la puerta escuchamos. El vecino ya mayor nos dijo: Ay, mi, mi sobrino me quiere, me quiere matar. Sí. Eh, yo, yo y otro vecino fuimos a ayudar, ¿no? Pensamos al principio que la estaban asaltando, una pelea con su marido, porque escuchaba una voz de hombre muy, muy rasposa, muy y muy, muy, muy distorsionada. Cuando tocamos la puerta, eh, la chica estaba a mitad de las escaleras, se veía estaba todo el pasión sangrientado, la chica traía los cuchillos. Eh, la vecina se asomó eh, por el por la, el, la ventana de arriba nos dijo: eh, Tengan cuidado, eh, con consentimiento ya forzamos la chapa y entramos. Sí. Y otro, mi otro vecino, ya mayor, agarró un, un pues había como un tipo cuartito, le enrolló sus manos y le quitó los cuchillos eh, al ver. La cara de esta chica pues estaba muy grotesca, muy verdosa, eh. estaba fuera de sí, con mucha ira, sus manos, tenían mutiladas sus uñas, ¿sabes? yo digo que se había comido, murió sus uñas, y un dedo, no tenía ni mitad de un dedo. Nos empezó a decir muchas cosas esta persona, esta chica. ¿no? ¿Qué decía? Eh, Alvará, bueno, por ustedes, por nosotros, y ¿sí? por tu hija, mencionó el nombre de mi hija, yo, no, sinceramente, yo ya no quise... Eh, ...ayudar, me salí como pude, eh, llegó la policía después de casi 35 minutos, los vecinos ya estaban eh, afuera de la casa, inclusive en el video se, se nota, eh, los vecinos. Eh, cuando llegan las autoridades, esta chica sangre eh, en el techo, hay una foto que te mandé, donde están sus manos marcadas en el techo, no sé no. si sean las manos de ella, pero ah, sí. hay una los un marcados. Eh, cuando llevaban policías paramédicos, eh, no tenían entre seis personas, seis oficiales, apenas si pudieron con ella sacarla. Tenía una fuerza tremenda esta, esta persona. Sí. Eh, cuando esta chica fue enviada a un manicomio, tenía también un cuadro de esquizofrenia. A los menos de 15 días, ella se suicidó. Ahí fue cuando empezó a ocurrir este tipo de actividad de sucesos en mi casa. ok, eh, a no ver. Nada. Antes de que de que continúes, antes de que continúes, estamos viendo sí. aquí las fotografías. Yo recuerdo ese caso tiene no tiene sí, ni un sí, año, sí, ¿no? Fue muy sonado, sí, sí, ocho meses. Fue muy sonado en en todo Guanajuato. Okay. Yo vivo a tres casas de ella. A tres casas de ella. Y esta muchacha, lo que hizo fue que quería apuñalar a su, a su tía. Y a su abuela. Y a su, y a su abuela. Y sí tenía, estaba como, pues ahí de aquí están los videos y se escucha, ¿no? Sí, sí, o sea, mira, eh, ya no vive nadie ahí. Eh, la, la abuela falleció hace en agosto. La tía, no sabemos nada de ella. la casa a veces se escuchan gritos, eh, prenden la luz o no la han cortado eh, los vecinos. Han dicho que esta chica se asoma ahí, sabiendo que ya no existe, ya está muerta. ¿Ella y, se pues, suicidó? Eh, ¿Se suicidó en la cárcel o dónde la tenían? En, en el manicomio, tenía 15 años, es menor de edad. 15 años Era, tenía. Sí. ¿Podemos poner sí, los pero, videos antes de que prosigas para que la gente los vea? Sí, pero. Vamos pues, a poner sí. primero los videos porque es extraño, ¿no? porque es un espacio rosa, es un espacio rosa, es un espacio rosa, es un espacio rosa, es un espacio rosa, es un espacio es un espacio rosa, es un espacio rosa, es un espacio es un espacio es un espacio es un espacio es un es un es un es un es un es un es un es un es un es un es un es un es un es un es un es un Así, así de cocinco. ahí estamos ok, ahí vimos que sacaron a la muchacha, tenía 15 años está como poseída, escuchamos también que tiene una voz muy gruesa como gutural, agarró un cuchillo quería matar a la tía y a la abuela las fotografías de su casa pues recorrieron el internet porque quedó completamente destruido ¿Sabes por qué esta chica se poseyó? Cierto, sí, hay varias versiones, pero nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a su, a su madre, eh, no vivía con ella. Eh, eh, antes de morir, su madre nos contó a, a la mamá de mi, so de, de mi, de mi esposa, perdón, que la señora hacía magia negra y llegó a jugar la hija con su hija. Desde pequeña me enseñó muchas cosas. Eh, la otra versión es que simplemente en esa casa eh, había algo, pues. Ellos duraban como cinco meses rentando. Eh, es por eso que esta chica, pues, era muy rara. Eh, te digo eh, en la calle a veces eran a las dos de la mañana o tres y ella se sentaba en mitad de la, de la banqueta o, o de la plática. ¿eh? Sí. Y tenía hijos, eh, dibujaba muchos para la muchacha. Te abocaba, cuando tenía 13, 14 años en la escuela. Una vez murió no un motivo porque eh, mi vecino estaba enfrente, me llamaba a veces, no sabía que ella, y nos cuenta que hubo unos no, peleó con ella, la molestaba, y esta niña le mordió la oreja, le rebando la oreja. Comportamientos muy feos, pues. Tengo algo que me ya asustando, ya no sé qué hacer incluso ya estoy hablando estoy con mi esposa para cambiarme de casa porque mi hija ya tiene rasguños eh, no pueden ser de mi gatito porque estos rasguños son son muy grandes son muy, no son muy normal eh, la niña ayer estaba jateando eh, en la alfombra y pues sí, mi esposa lloró porque de la nada la empujaron fue aventada mi niña pues, pues yo ya no sé qué hacer. O sea, pues, ¿crees que desde ese día que tú ayudaste a sacar a esta niña poseída, algo se te pegó y ahora está tratando de sí. hacerle un bala a tu hija? Yo, yo siento que. Te veo que esta muchacha dijo el nombre de mi hija sin ni siquiera conocerla. Eh, mi vecino que lo sacó. Eh, él fue. Puedo Carpintero, pero un accidente hace cuatro meses. Eh, eh, mi otro vecino nos contó su esposa en el novenario que antes de morir le dio un dolor muy fuerte en el pecho y le dijo a su esposa que había visto a este demonio, que le dijo Álvaro le dijo así, no sé si sea, yo lo busqué por internet y al parecer es un demonio este, este hombre y al parecer un vecino antes de morir le dijo a su esposa que este demonio venía por él muchos sucesos. Eh, los niños a veces entran a esta casa, está clausurada, o inclusive eh, han venido personas a, como a grabar o así. Sí. Y un joven murió, cayó, eh, está ya muy maltratada la casa y cayó del segundo piso y murió en la madrugada por intentar grabar. ¿Eso cuándo sucedió? Esto, chico, eh, te habla de julio, del mes de, de julio, eh, que se accidentó, mi vecino murió hace cuatro meses, eh, por problemas de infarto y todo, pero pues era una persona muy, muy joven que, que lo que más me sorprendió es que su esposa nos, nos dijera, ¿no? Que, que, este, que antes de morir le dijera el él, él propio señor, le dijo a su esposa: murió el demonio y un día después pues, muere, y eso son cosas que uno pues no se explica, yo no creo en esto pues sinceramente en este tipo de cosas trato de ser fuerte pero mi hija pues tiene que ayer de la nada la o sé sea, ella estaba latiendo y le dieron como si alguien la empujara y mi esposa pues a veces se queda con ella y le mueven los trastes abren no la llave del lavabo inclusive eh, cuando a veces estamos ya dormidos eh, el Cristo que tenemos lo han, lo han tirado, pues nuestro Cristo. Sí, ok, entonces estás, eh, pues es que te ha sugestionado también por todo esto. ¿Ya cuántos meses llevas con, con sintiéndote así y con todo esto? Eh, casi cinco meses. Seis. Cinco meses, ¿y has contactado a algún padre, a algún eh, pastor, alguien que te pueda ayudar con esto? Sí, el, el padre que está a unos cuadros, eh, bueno, que está en la iglesia, eh, fuimos dos solamente, no, eh, llegó a el señor, la esposa y otro vecino que está al lado de la casa. Eh, los otros vecinos se cambiaron. Y el padre dijo: Voy a decir la casa donde está muchacha todo este acontecimiento. Sí. Y el padre no te en cuanto pisó la puerta, dijo, ¿sabes que no, no puedo hacer esto. De mejor cámbiese de casa, no lo dijo más. Y eh, pues fue lo que pasó. Y otra persona de otra religión eh, se acercó conmigo. Yo no creo mucho, tío, pero me dice que mientras está ahí, este tipo de actividad pues, se va a presentar porque el demonio sigue ahí, o no sé, o la chica, tal vez eh, el alma, qué sé yo. Y nos han recomendado todos cambiar de casa, pues. ¿Y tú bebes a cuántas casas? ¿A tres casas? Eh, a tres casas, así es. O sea que afectó esto a los vecinos y se supone que todavía hay ahí algo malo. Sí, pues eh, te digo, a veces pasamos una noche, eh, yo voy a mi trabajo, que voy a la tienda y se escuchan en la casa. Si tú te pones ahí, al menos de minutos, tal vez puedas apreciar una como risas, gritos, es lo que mis otros vecinos decían, el primer, la luz de la casa, se asoman, dejaron cortinas blancas y dicen que a veces las cortinas asoma a alguien que es muy parecido a la chica. Muy bien, mira, pues yo te recomiendo, primero que si este padre no quiso, busques un pastor y haga lo mismo en tu casa, no es necesario que vayan a la casa de la chica y que ahí haga eso, en tu casa para que haya protección. Eh, <susurra> que haga una que haga una oración que limpie que haga una bendición ahí y también a tu niña yo de esto de lo religioso no soy muy apegado pero he visto que les funciona a las personas que de pronto sufren este tipo de cosas tu niña ya está bautizada sí ya, eh, ya está gracias ya está bautizada eh, lo que más me pues, me tiene eh, desconcertados, es que mi niño a veces amanece con muchos rasguños en, en su espalda, como rasguños no puede ser malito porque el gatito pues hasta este, afuera, siempre de, eh, es muy raro que el gato entre el cuarto de la niña y pues ya ese tipo de que nos muevan el Cristo y nos tiren nuestros trastes ya es algo muy, muy raro pues bueno, te, te recomiendo también que a la niña le pongas una pulserita de de San Benito eh, la puedes conseguir en algún lugar religioso, en una, no sé, a la iglesia puedes llevarla y que la bendigan esta medallita de San Benito, que se la pongas como pulserita a la niña, eh, que en donde se duerma, pues le pongas un espejo, le pongas unas tijeras este, pegadas a, a la pared. Eso es como lo que ponen para las brujas, digamos, por si no fuera ninguno de este tipo o, o por si fuera algo de, de las brujas. Y te recomiendo a ti que no pienses eh, que esto maligno te, te pueda afectar porque estás alimentando lo que sucedió. Te ha de haber impresionado bastante y que ella haya mencionado el nombre de tu hija. Puede ser que sí, digo, eso, eso puede ser algo espiritual, sí, y que esta muchacha se, pues, se endemonió. Pero los espíritus malignos o los demonios son, son mentirosos. Entonces, eh, de esa forma te atemorizan. No, no, te pro, no trates de, de creerle y siéntete protegido. Yo creo que necesitas acercarte también más a, a Dios, no como en la religión de ir cada ocho días a la iglesia, sino de verdad ofrecerle a tu hija a, a Dios que la cuide, que la proteja que proteja a tu casa, a tu familia, a tu mujer, a ti y que te sientas protegido porque el mal va a estar ahí y no es para que te quites, te cambies de casa cuando suceden este tipo de cosas y que les recomiendan irse de la casa siempre lo maligno va a ganar y, y el, lo maligno no puede ganar, ¿sabes? entonces tú tienes todo el poder si con tu mente haces oración, haces que, que Dios o que a quien creas que te proteja a ti y a tu familia y principalmente a tu niña, no tengas miedo, no va a sucederte nada. Las personas que fallecieron, pues era su momento, era su tiempo, pero a ti, ni a tu hija, ni a tu familia, le va a suceder nada, no te preocupes. Pues te agradezco mucho el espacio, creo que eh, a veces es difícil porque pues uno no importa que la tamaño, pero la verdad es que no se puede defender, te digo, a veces no sabemos qué hacer, pues. Y sí, sí, he tratado de ir con otro, otro padre o algo, pero nos han dicho que... Un padre nos dijo que en cualquier momento si sí, sigo sí, ahí, mi niña la va a, a poseer, pues. Y pues he tomado mejor la decisión de salirme de esa casa, es lo mejor. Es lo que yo siento, pues. Lo que te haga sentir más tranquilo, mi hermano. Si tienes las posibilidades y te hace sentir mejor, pues hazlo. Y si no, entonces tendrías que... Eh, mejorar en ti en tu esposa la niña está chiquita, ella no sabe entonces encomendarte llevar a un pastor y demás pero si tienes las posibilidades de salirte pues adelante, lo que te haga sentir más seguro porque el poder que, eh, que está sucediendo no es por lo maligno, sino es por lo que tú permites, es eh, que estás demasiado gracias. sugestionado pues te agradezco mucho la llamada, muchas gracias gracias a ti, mi hermano, te mando un saludo y por favor, man, man, mándanos mensajes en los siguientes días para ver cómo sigues, qué has decidido, etcétera. Sí, muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches. Gracias por tus palabras. Dale, mi hermano, que estés bien. Saludos. Pues bueno, este video sí lo vi hace algunos meses. Eh, eh, sí fue muy sonado. A la chica, a la gente que está en YouNow y en, en TikTok que no está viendo el video. O pues sea, la chica, pues, literal, y es que la gente dice que, que es esquizofrenia. Pero eso es lo que siempre me ha, he tenido conflicto en la esquizofrenia y en personas como esta muchacha. Esta muchacha cuando la sacan de la casa, está completamente transformada es una niña de 15 años y su rostro se le ve como la del exorcista eh, y habla de esa forma, habla como gutural y dice cosas malignas y yo siempre he preguntado, incluso a mi psiquiatra le dije ¿cómo es posible eso? de que las personas que dicen que están poseídas que no están poseídas, que son eh, esquizofrénicas ¿pero por qué hablan de cosas malvadas? ¿por qué hacen esa voz gutural? ¿Y por qué dicen ese tipo de, de cosas maléficas? Y dice que no, que también eh, puede funcionar al revés. Que hay personas que hablen cosas divinas, que hayan visto milagros, que, que hablen de Dios, etcétera. O sea, que es uno u otro lado. Pero yo la verdad nunca he visto un caso de esquizofrenia en donde una persona no se soporte porque habla tanto de Dios y que hable tanto sobre algo milagroso ni de cosas positivas. En este caso siempre son cosas malignas, se transforman en, en físicamente y su voz y la forma de actuar y lo que dicen. Vamos a escuchar poquito este video. Hay varios pedacitos que se filtraron, o bueno, que están dentro de internet y que también salió en las noticias. Eh, este no está completo, el que nos mandó nuestro amigo no está completo, pero hay otro donde se escucha cómo esta muchacha dice... Varias cosas, voy a buscarlo en, en YouTube A ver si lo encuentro Y lo ponemos Denme un segundo Ok, aquí ya lo encontré <coughs> Eso tiene algunos días, algunos, días, algunos meses poseída en tonalá ajá. La que, la que duró un minuto vamos a ver vamos a, a poner uno de estos Hay un video donde la tienen sentada y es ahí donde dice cosas como malignas Aquí la sacan de la casa, no están viendo la gente, no están viendo los videos Porque hay varios videos pero todos como que tienen intro y demás Y solo quiero poner cuando está sentada, a ver, déjame ver si es este. Okay, este es de hecho debería hacer una recapitulación de este caso. Camela, ¿sí la despierta? Camela. ¿Desperta? Yo no sé si sea esta misma, la chica poseída o desactivado en los comentarios. Es que hay otra donde está en la ambulancia, pero no creo que sea la misma. Déjeme encontrar donde está sentada y dice cosas. Pues aquí hay una... A ver. ¿El cráneo, Voy a compartir el, el video aquí en, para YouTube y Facebook. Eh, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Voy a poner compartir, detener pantalla y vamos a compartir. Ahora, un, compartir pantalla. Nos vamos a pestañas de Chrome, joven poseído, a compartir. Y ya lo deben de estar viendo. StreamYard, ya lo están viendo. Ok, vamos a ponerlo. 155 segundos. Vamos a ponerlo. La gente en TikTok y en YouNow no, no, lo van a escuchar nada más, pero yo creo que voy a hacer una recapitulación de este caso para subirlo a, a, al, al canal de YouTube. Y, o si no, historias al Reels en Instagram o en TikTok. ¿Tienes ese de la misma mano? mano? Pues, ¿sí está lo que está haciendo? cómo te estoy sellando ahora? Es que ¿No? No, solo están estos dos. Lamentablemente yo no estaba bien cuando estaba este asunto. Pero yo vi más videos de este caso porque los vecinos salieron y grabaron. Y todos esos videitos que eran cortitos, los vi en diferentes lados. Y parece que en YouTube no hay muchos. Eh. eh... Me voy a dar un, una escapadita viendo todo esto Y les, les traigo la investigación sobre el caso Como nos dice nuestro amigo Supuestamente ella pues ya falleció Se hizo algo Y eso no lo sabíamos No sabíamos que la niña tenía 15 años el, el, el, Cuando se dio a conocer el tema Solamente fue de que esta niña estaba poseída Y eso fue todo Ahora, ¿por qué veo el stream ya pequeñito? Ok. Eh, Agüiz dice, ¿cuándo pasarás el video ya que es perturbador? ¿Cuál video, Agüiz? Nos mandó 20 pesotes. ¿Cuál video? ¿Cuál video? El video que dura como 10 minutos, Agüiz. Eh, yo creo que mañana entonces, porque dura mucho, empezamos con ese videito. Son ya dos, dos horas de transmisión. Eh, así hablo yo cuando estoy en una fiesta bebiendo licor, dice Andy, eh, no, jajaja, ja, ja, si eso está editado, está rifado, y si está editado también la verdad, no, no está editado, eso, ese video de la muchacha que la sacan de su casa y dejó todo destruido eh, en la casa, volteó las me, la mesa, las sillas, las rompió, dejó, no sé si se cortó ella, pero había como sangre, traía cuchillos, había amenazado a la tía y a la abuelita como nos comenta nuestro amigo y, y sí, pues fueron los bomberos, fue la policía y la sacan y está completamente trastornada, está como poseída completamente Es fue un video muy fuerte y no supe más sobre el caso ¿eh? y creo que nadie más lo retomó, subieron los mismos videos y, y ya lo, lo expresaron así pero ahora que me lo me recuerda mi amigo que nos acaba de llamar, pues eh, sería interesante seguir un poco el caso. Voy a checar si lo puedo hacer. Voy a ver si, si saco más videos que encuentre sobre ella para traerlo más completo. Y por eso subir al canal de YouTube. Por eso no jueguen al Free Fire, Fire, Fire, Fire, Fire. Dice Humor Negro. Eh... Dere, tenemos un, una llamada de Dere, en la última de la noche, porque es hora, ¿no? De irnos a dormir, déjame ver a contestar. Hola, buenas noches. Hola, ¿tú? ¿cómo estás? Hola, que... ¿qué pasó, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué nos quieres decir? Hola, Hola, bueno, muchas gracias por hacerlo. Eh, la programa. Se agradece mucho. Donde van, yo harto todo y van, se agradece mucho. No, no, pues con gusto, mis hermanos. Mientras ustedes apoyen ahí a bloquear a los spameros o a los trolls, me hacen un favor a mí y me ayudan. Claro, luego le contra comprado. Tengo la chora de verdad también. De ahora. A ver, cuéntame rápido. Bueno. Tengo harta, pero hoy les contamos las de la que van a hacer en el programa. Sí. Mirá, hace un tiempo ya con, con mi amigo, que nos juntamos, nos gustaban ir a nosotros. Estábamos en la parte que siempre íbamos cada. Todas las horas, cada siete días y nos quedaba allá. De un tiempo a otro, como que. Llevaba a y había un ambiente, un de ambiente, como, no sé si se entiende. Así como, cuando siempre creía que es una de energía, se sentía una energía recursiva, como que me echaba de ese lugar. Sí. Eh, se sentía una sensación de amargura, una sensación de muerte. ¿Y dónde, qué no lugar era? Explorar, ¿Qué lugar era? ¿Dónde estaba? Chile, alto. Pero que entraron a un lugar y se sentían en la, en el ambiente pesado, dices. Claro, en lugar de ir siempre, siempre iba a ese lugar. Ajá. Yo era un lugar rústico, un lugar. Un lugar eh, ya no era urbano. Eran lugares de cerro, campo y todo eso. Ah, ok, ok. Eh, de un momento a otro empezamos a sentir esta dormida cada uno de nosotros, pero eh, por ser un fin de semana la sentía uno, el otro fin de semana la sentía otro, el otro fin de semana la sentía otro, y así sucesivamente? Sí. Hasta que en un momento ya empezamos a sentir nada de después ya nadie nosotros no quería ir. Eh, ya algún que no era sensación de muerte, de abogado. Y sucesivamente a esto, a lo que te estoy contando, acá en Chile hay un caso muy conocido, que es el caso de Jamposo. Ajá. Que este caso yo creo que le puede interesar a Beli. Este Ajá. caso trata de, de, un, de un joven que era Beli, se metió como, como un empresario de la carnicería. Ok. Y no sé si tuvieron problemas entre ellos, problemas, cero, no sé qué onda, que el dueño de la carnicería al joven lo cortó con una sierra eléctrica de esa para tal carne. Sí. En hartos pedazos. Lo cortó al gay. Claro, en hartos pedazos. ¿Y por qué lo cortó? Porque tuvieron problemas, porque el, el dedo de la carnicería tenía familia. Ah, ok. Y este muchacho del, se metió. El muchacho, el muchacho como que acusó al hombre, o sea, no lo acusó, sino que lo chantajeó. Sí. Lo con chan... cortarle todo a su familia. Ok, de que el señor también era gay. Sí. Y el diuroma lo no, toleró, no la no amenaza del muchacho y lo cortó en pedazos. ¡Uy, no! ¡Qué feo! Y todos esos pedazos fueron repartidos en diversos lugares de Santiago. O sea, lo hizo pedacitos y fue a tirar los pedazos del muchacho en diferentes lugares. Sí, claro, en, en diferentes lugares de Santiago. Sí. Y resulta que donde nosotros nos íbamos a juntar, en el tiempo que nos suerte empezamos a sentir esas sensaciones, recuerdan justo en el momento de que asesinaron al, al muchacho. Ok. Y se, nos, nosotros sentíamos esa angustia, ya después nunca más nos juntábamos, dejábamos de ir, dejamos de ir a ese lugar. Y como la semana salió de en la noticia, este caso de Camposo, Camposo se llama el muchacho, pues si quieren buscarlo en internet, YouTube está. ¿Cómo es cómo lo buscamos? ¿El caso Camposo? Hans, H A L Z Hans, caso Hans. Hans Pozo. Hans Pozo. Claro. Ah, ok, muy bien. Así lo vamos a buscar. Ese caso, Hans Pozo, lo, lo, me lo voy a chutar antes de dormir hoy, a ver si no me dan pesadillas. Dale, lo ¿no? Y y el boom, si, si. Bueno, ya sé que tú sabes buscar, eh, puedes encontrar un asunto muy fuerte. No, no, no, gracias. De hecho, encontrar, <risas> eh, encontraron todas las partes del, de este muchacho. Sí. Y la bueno, como si fuera un rompecabezas. Ay, no puede ser. ¿Con qué lo cortó? Con una sierra. Claro, con esa sierra que, que, que corta los vacunos, ¿de lo que sería? Sí. Con esa sierra. Y después, nosotros, después, después entendimos por qué ya sentíamos sensaciones de muerte, no queríamos nada allá. Yo creo en la energía, que, so, que somos toda energía, y y estoy casi seguro de que por eso ya lo no quería ver no porque nadie quería sentir esa sensación esa amargura o la angustia que sintió este muchacho al ser asesinado no hombre no pues sí terrible imagínate lo que lo que sufrió este muchacho y luego por qué bueno ya ni qué decir del del carnicero pero la just, ¿hizo, se hizo justicia claro sí Caso Hans Pozo. Lo voy a buscar. Sí, este caso, es real. Este caso es real se ve en televisión abierta. Muy bien, mi hermano Carlos. Voy a checarlo y le voy a decir a Melissa que a ella le gustan esos temas. Claro. Hoy Netflix. Sí. Y también hay un caso de una psicofonía. Que también salió en la televisión en vivo. Mientras estaban investigando el caso. Se escucha la psicofonía. Oh, ok. Que es de del profesor que también lo mató la... la... su pareja con la mente. También lo puedo buscar y también está en YouTube y también está en la página del canal oficial. Mándanos el link de, de esa psicofonía. Mándamelo en WhatsApp. dale el de la psicofonía. El de la psicofonía nada más. Vale. Dale, pues mi hermano, pues te agradezco la llamada. Un abrazo hasta Chile. Vale, muchas gracias. Oplex. Oye, también dejo un saludo. Sí, claro, a quién? Bueno, a Mario, a Jesse, a Reina Rivera, a José Luis, a Esther, a Japán, a, a a María, a, a Ser. A la Wits también que como, Claro, que es como la, A mí es como La prueba De que existe para dormir A Belize A, ver, es, a ver también Por supuesto a Gra, ti Ah, y también me, me queda Margarita Y Luna Bueno, me queda mucho más También el las dos Y eso sería Mi hermano en Plax. Gracias, mi hermano. Pues te mandamos un abrazote también hasta donde estés. Bueno, muchas gracias. Bye. Bye. Están diciendo aquí en TikTok que dice. Ana 69 dice: A mi sobrinito le pusieron Oxlack por ti. No, no creo eso, Ana Casi. No creo eso. No vayan no, a este. Pobre niño, ¿cómo creen que le van a poner Oxlack? ¿Cómo creen? No es cierto, eso ha de ser falso. Falso. Imagínense que el niñito sí le hayan puesto Oxlack y que se haga Tolt el... y que su primera palabra es falso. No lo sé. No lo sé, Rick, parece falso. Gracias a Dios por lo de vivo. Un abrazo para Jacqueline Vázquez, para Beatriz G también, que me está apoyando allá en YouNow, para Macario Félix, a Iván Rosas. Gracias, gente. Pues es hora de. Ya le desgraciaron la vida, dice Iván Morales. Sería mejor investigador paranormal. Hola, me saludos Te sigo desde hace años, crack. Mariconazo. Mariconazo. No puede ser. Así, así se puso de nombre. Mariconazo. Buenas noches a todos. Daniel Max. Oslac no sabía cómo se escribía. Eh, Oslak no sabía cómo se escribía. So, buen muy bien, les mando un abrazo a todos. Gente, pues estuvo interesante esta noche de, de relatos paranormales. Y voy a tratar de hacer ese video de la chica endemoniada. Poseída. Y se los voy a subir al canal de YouTube para que todos lo puedan ver allá, tanto en TikTok como en YouNow, como en Facebook, como en YouTube. Bueno, nos faltó los de Instagram porque se me olvidó cargar el otro teléfono <ríe> y no pudimos traer a la gente de Instagram, pero bueno... Un abrazo a todos. Eh, los quiero mucho. Gracias por apoyarme con los superchats, con los likes, con las compartidas, con sus llamadas, con los mensajes. Aún tengo muchos mensajes por revisar. Mañana seguimos revisando mensajes y recibiendo llamadas. O mejor mañana solamente revisamos mensajes para que no nos tardemos tanto y pueda revisar tantos mensajes porque me han mandado muchísimos. Entonces yo creo que mañana solamente eh, leemos los mensajes que llegaron al, al WhatsApp para ver los videos, las fotografías y los audios y los escritos que nos han mandado. ¿Sale? Los quiero mucho, gente en Facebook, YouTube, YouNow y TikTok. Descansen. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Bye. Descansen. Abrazos. Bye. Bye, gente en TikTok gracias por apoyarme tanto gracias gente en YouNow, besitos Beatriz G, mi hermano Arles Jacqueline Guadalupe gracias chicas, gracias chicos a todos por apoyarme también allá en YouNow los espero aquí como cada noche 9930 para Encuentro con lo Desconocido abrazos a todos bye gente en YouTube y Facebook, mañana nuevo video en el canal eh, shorts, Reels, TikToks y en Facebook. Los espero a todos. Gracias, descansen. Creo que sí, Juan Darquín, te saludo a Melissa. Creo que sí. Adiós, adiós.